Bien, oye, muchísimas gracias por, por llegar otra vez al auditorio eh, ante la llamada de los héroes del producto. Esto quiere decir mucho y estamos súper contentos. Eh, bueno, no voy a extender mucho con la presentación, pero básicamente deciros que quien organiza esto es una escuela alternativa que se llama Hero Camp. Eh, nuestro producto estrella es un curso para Product Managers. Voy a decir poco más. Eh, aquí por delante tenemos a muchos exalumnos si queréis preguntaros a la escuela, ellos son los mejores que os pueden contar, así que no voy a extender muchísimo más. Eh, bueno, aquí delante y aquí detrás hay gente que comparte algo. Yo creo que todos compartimos algo y es una inquietud por empezar a hacer producto de forma distinta. A mí me encanta que este auditorio, cada vez que hacemos una convocatoria de este estilo, se llene. Y a mí. Lo que tengo la sensación es de que en Madrid también empezamos a hacer muy buen producto y que estamos al máximo nivel. Eso quiere decir que ya no tenemos que ir a Silicon Valley para hacer buen producto. Aquí tenemos a representantes de, de empresas, de startups, que están al máximo nivel ya. Yo creo que esto hace unos años no lo podíamos decir. Y seguramente hace unos años todo no se llenaría. Pero bueno, tampoco voy a contar más de eso. Eh, deciros que hoy con nosotros tenemos a cinco personas... Eh, algunas las hemos conocido hace poco, otras las que hemos conocido hace mucho. Tenemos a personas que están en roles muy distintos en torno al producto. Tenemos a, a CTOs y co-founders de startups muy grandes. Tenemos a Product Managers en distintas startups. Tenemos a gente un poquito más junior, que está pegando muy fuerte con el mundo del producto. E incluso no solo tenemos Product Managers, sino que tenemos también a gente que es Product Designer. Eh, y luego tenemos a, a Patricia, que ha estado mucho tiempo trabajando en producto y ahora está en Head of Product de Venture City. Eh, y básicamente lo que hacen es, bueno, hacen muchas cosas, pero invertir y fomentar mucho la cultura del producto en todas las startups en las que invierten. Entonces, muy, muy, muy, muy breve. Os presento a Pablo, Pablo ha estado en muchas posiciones de producto y ahora está en Fiber como Product Manager, luego tenemos a Patricia, como os he dicho, en mucho una eh, carrera muy grande en el mundo del producto, además de dedicarse a muchas otras cosas, pero ahora es Head of Product de Venture City, que seguro que lo conocéis, pero bueno, Puedo decirlo, ¿no? Es la forma de hacer Invierten, en entre otros, en Cabify, en Spotify, o sea, empresas muy, muy, muy gordas. Son referentes ahora mismo en inversión en startups y en el mundo del producto. Tenemos a, a Brian. Gracias, Brian. Eh, eh, también tengo que deciros, en la, en, la, en la presentación que hicimos, en la invitación, vais a ver que los cambios, los nombres han cambiado un poco. Esto pasa no es porque ellos hayamos querido engañar, esto nos ha pasado porque en los últimos tres o cuatro días, voy a ser muy sincero, se nos ha caído gente. Esto es lo que tiene trabajar en el mundo del producto, en el mundo de las startups, pero estamos súper contentos con las personas que hemos podido rescatar a la última hora, y muchísimas gracias, Brian es el primero de ellos, que ayer, lo voy a contar a Brian. Brian, cuando le dije que se nos había caído Carlos, que es el CEO de Valid, que se ha tenido que coger un, un, un avión esta mañana a las 5 de la mañana para San Francisco, eh, Brian se estaba embarcando en un avión a muchos kilómetros de aquí y nos dijo sin dudarlo que quería venir con nosotros hoy. Así que muchísimas gracias, Brian. Brian es co y CTO de Spotahome, además de haber liderado el, el equipo de producto de Spotahome durante mucho tiempo. Irene, eh, además de exalumna de Hero Camp, pues eh, bueno, en Fintoni y ahora es product manager y idealista y Allende es pro Designer, parte del equipo de producto de OnTrack, ¿vale? Así que, bueno, estamos súper contentos con las personas que están aquí. Yo diría que eh, en paralelo a venir de distintos perfiles, de distintos enfoques, de tener más o menos experiencia, todos creo que comparten lo mismo que compartimos nosotros, que es una forma de pensar en producto y diría que no es solo una forma de pensar, a nosotros pensar nos gusta pero un rato. A nosotros sobre todo nos gusta hacer. Creo que ellos hacen producto de una forma distinta y el objetivo de hoy es que nos cuenten historias de producto. Desde su enfoque vamos a ir tocando distintas temas, distintas fases en las que ellos pues gestionan producto y nos van a ir contando historias. ¿vale? Así que de nuevo, muchísimas gracias. Y ahora voy por vosotros. Vosotros estáis aquí porque supongo que compartís algo. Al menos compartís la inquietud de aprender, de escuchar, de comparar, pero de hablar del producto. Nosotros en eh, HeroCamp nos gusta siempre hacer las cosas un poco de forma diferente, porque nos gusta, es que somos así. Y lo que pensamos muchas veces es que el entorno este de conferencia, en el que vienen cinco personas que nos van a contar cosas muy interesantes, pero que estáis todos como mirando para acá y ya está, no nos gusta. A nosotros creemos que como tenemos muchas cosas en común, vamos a empezar haciendo una práctica muy sencilla, que es que os vais a conocer un poco. Así que, dinámica muy sencilla. A ver si lo conseguimos. Los de la primera fila se tienen que dar la vuelta. ¿Sí? Dar la vuelta mirando los de la segunda fila. Los de la segunda fila, como la primera está un poco vacía, entre vosotros os miráis a los ojos. Los de la tercera fila, por favor, tenéis que dar la vuelta ya a mirar los de la cuarta los de la quinta os dais la vuelta para hablar con los de la sexta ¿sí? y así sucesivamente quiero que os hagáis una pregunta, ¿cómo te llamas y tú qué haces aquí? dos minutos <risa> <risa> encantado Luis, ¿y tú? yo de Madrid ¿y tú? ¿de Valencia vienes? no, yo de Madrid, de Madrid Ah, vale. ¿Y dónde vienes? Yo soy sommelier de... de, Yo soy de ah, vale. Yo de, trabajaba en la empresa de... Pues M de, no, no, lo, pero vamos, tampoco. A ver, repítelo, ¿eh? El... Me suena, pero vamos, no, que no estoy bien. Cosas, vale. ¿tú qué, haces? ¿Eh? ¿Tú qué haces? Tengo una empresa, ChrisLine, ChrisLine de formación. ¿De formación? Sí. De formación, sí. De formación online, ¿Eh? ¿Formación online? Sí, online y semipresencial también. Bien, sí, porque ya lleva años, ya lleva, ya lleva añitos, pero vamos, sí, <ríe> bueno, pues nada, anda que estos no saben, me doy la vuelta. Tengo el aquí, tengo aquí el no, no pesa mucho. Todo no, el mundo me lo dice, pero no, no... No mucho, lo que pesa el móvil. No, es que así lo estabiliza. No vibra. Aunque yo mueva la mano, luego queda muy bien. Como lo balancea, tiene como unos ejes. Pero vamos, no pesa el palo, no pesa mucho. No, bueno, ¿cómo va eso? El... El... ¿Cómo van las presentaciones? ¿Va bien? Ya sé que nos podríamos tirar así una hora porque es que nos encanta conocer gente en el fondo y qué poco lo hacemos en, los, en, los, en ese tipo de, de foros. Bueno, luego deciros que vamos a tener unas cervezas después para que con esas personas que habéis conocido y con nosotros y con quien queráis podamos compartir, ¿vale? Solo una última cosa. Estos cinco ponentes necesitan un poco de energía. Y he pensado que una forma de transmitirles esa energía a nosotros es que nos encanta el surf. Entonces vamos a hacer una ola. ¿Qué os parece? Entonces la ola empieza aquí con nosotros seis. Y luego empezáis vosotros, os levantáis, hay que hacer un poco de ruido tipo ola, ¿vale? Pero en serio, ¿eh? Sé que es un poco de tarde, pero esto igual nos despierta un poco también. Así que vamos a hacer una ola. La ola va a llegar hasta el final y luego la ola va a volver. Y cuando vuelva empezamos. ¿Qué os parece? ¿Lo hacemos. Venga, bueno. Como lo de Una, nada, esto. Dos y tres. ¡Oh! <risa> ¡Que vuelva, que vuelva! <risa> <risa> ¡Genial! Muy bien, pues empezamos. Vamos a por ello. <risa> bueno, vamos a dejarnos de chorraditas. Vamos a hablar de producto, ¿vale? Cuando decimos que nosotros pensamos y hacemos producto de una forma distinta, queremos decir que en cada una de las fases, en cada una de las situaciones, cuando tomamos el producto de distintos lados desde el equipo de producto, bueno, pues lo hacemos de una forma diferente. Eh, vamos a empezar a hablar de ello. Aquí tenemos un Google Doc que manejamos entre nosotros, hemos compartido unas historias y yo pues os voy a ir preguntando, como os he dicho, ¿no? En alguna de ellas. Y luego de forma espontánea, esto es free flow total, pues si queréis añadir algo, pues lo añadís, ¿vale? Que sepáis que vosotros también vais a tener dos momentos para hacer vuestras preguntas, ¿vale? Eh, así que bueno, eh, para nosotros lo primero... ¿Qué hace una persona, un equipo que piensa en producto y que hace producto de una forma distinta? Es pensar en cliente, ¿no? En estar muy, tan, muy al tanto, en descubrir qué nuevas funcionalidades, qué está variando, qué es lo que quiere en el fondo resolver. Y para esto quiero ya que empecéis a escuchar historias. Y la primera, Allende, así, ¿eh? para recién llegada, pues te toca a ti, Allende. Cuéntanos esa historia de qué pasó cuando estabais leyendo los chats. Cuéntanos muy, muy, muy breve qué hacéis en, en, en OnTrack para que la gente que no lo conozca, que lo sepa. Y luego cuéntanos eso de los chats que me has contado. Hola, sí bueno pues nosotros en Ontrack lo que hacemos es poner en contacto empresas que quieren enviar mercancía paletizada con conductores que realizaban esos envíos entonces tenemos dos tipos de tenemos dos productos principales que sería una aplicación para las empresas para que puedan realizar envíos y una aplicación para los drivers para que puedan aceptar esos envíos y realizarlos nosotros o sea, trabajamos mucho desde la parte de producto no con qué quiere un usuario sino con qué necesita un usuario. Entonces, empezamos a hacemos mucha, tenemos mucho contacto con todos nos, nuestros departamentos, eh, hacemos mucho hincapié en leer todos, muchos los chats que yo, porque tenemos un chat también donde los conductores se comunican con nosotros y vemos problemas que pueden tener o posibles incidencias que surgen. Y luego también con nuestro departamento de operaciones estamos muy en contacto para ver eh, también qué problemas le surgen, porque ellos son los que realmente están hablando con ellos constantemente y pueden ver qué problemas hay que no eh, detectamos desde el departamento de producto que nosotros tenemos unas tarjetas en la aplicación y cuando las direcciones de envío son en Madrid, pues eh lo que se nos muestra en la tarjeta es Madrid Madrid. Entonces para los conductores era imposible eh, asociar la distancia que tenían que tenían de, del trayecto, desde dónde tenían que ir hasta donde ellos tuves una oferta y tienes que decidir si te interesa o no en base al número de pales, al tipo de vehículo y luego aparte al punto de recogida y de entrega. Eh, nosotros detectamos que a veces, se, si es en San Sebastián de los Reyes se mostraba, pero que si eran dentro de lo que era el entorno de Madrid, era Madrid Madrid y se quejaban mucho de que no tenían esa referencia. Haciéndoles las lecturas del chat y hablando mucho con el departamento, vimos que una manera fácil de darles esa información para que tuviesen referencia de la zona era añadir el código postal simplemente delante de la dirección o delante de Madrid. Entonces ellos ya directamente pueden tener una pequeña una referencia de dónde tienen que ir a recoger y dónde tienen que ir a entregar. Y es algo que detectamos de manera muy rápida haciendo simplemente comunicándonos mucho con nuestros departamentos o haciendo un seguimiento de, de lo que de, por el chat del contacto que tiene el usuario con nosotros. Mial, pues muchísimas gracias. Y Brian, ahora te leo a ti. Eh, tú como responsable de producto de Spotahome... ¿Qué hacéis para estar muy atentos a lo que está pasando en el mundo del cliente, del usuario? ¿Cómo estáis ahí rápido? ¿Cómo haces que tu equipo esté muy rápido reaccionando ante lo que quieren, lo que, lo que necesitan? Bueno, nosotros uh, tenemos varios enfoques. Por un lado hay similitudes con Ontra que en tanto en cuanto somos una empresa que es fuerte en operaciones, tenemos muchísimos equipos en operaciones trabajando constantemente acompañando al, al negocio. Eh, entonces para ahí nos llega muchísima información. Al final tenemos a mucha parte de nuestro equipo en contacto con clientes de manera directa, sea el lado del, del inquilino que va buscando casa, como el lado del propietario, que es el que ofrece las casas en nuestra plataforma, y tenemos muchísima información que de, de un día para otro la tenemos incluso resuelta a veces, ¿no? Um, pero luego más en la, en la práctica, más moderno, más digital, lo que tenemos por ejemplo es todo con métricas. tenemos um... Por ejemplo, a través de Google Analytics y a través de otras herramientas, pues medimos un poco el flujo del usuario, medimos nuestros KPI, medimos una de cosas, y podemos detectar uh, cuando una métrica se está yendo al garete por alguna cosa y podemos saber si ha sido porque hemos desplegado un cambio recientemente y eso ha estropeado alguna algún flujo de usuario, por ejemplo, pues podemos revisar eso, atacarlo y, y resolverlo, o directamente porque estamos detectando cosas que, que, más en el tiempo, a través de un quarter, incluso varios quarters, eh, una métrica que está yendo mal y podemos trabajar sobre ella, ¿no? Aparte de eso, estamos constantemente ejecutando E B testing en la página. Tenemos en, en cada una de las digamos páginas que podéis ver en Spotahomes, si recorréis el, el flujo de usuario normal, eh, hay diversos eh, test multivariantes en los que estamos comprobando diferentes hipótesis para intentar saber cómo ofrecer el mejor servicio y la mayor facilidad para que el usuario complete la, la tarea que tiene asignada en esa página. ¿no? En el caso del inquilino, pues reservar satisfactoriamente la casa que busca, en el caso de, del propietario, pues ser capaz de, de gestionarla, de subirla, etcétera. Muy bien, pues muchas gracias. A los demás os digo ¿eh? de forma informal, si queréis eh, decir algo, añadir y uno de los puntos, adelante. Bueno, estamos totalmente de acuerdo eh, con vosotros dos, es evidentemente lo que hay que hacer, para ver un poco la, la posición desde el punto de vista del inversor. ¿no? Nosotros en The City, yo llevo un año en The City, nosotros invertimos en Series SIT, Series A, y acompañamos a series B, y ayudamos a compañías a ir a rondas superiores con pisis de Estados Unidos. Y, y una manera muy rápida que tenemos nosotros de detectar key issues desde el punto de vista de cuál es tu propuesta de valor y si hay algo en, el, en la operación que no está funcionando adecuadamente es ir. Si pues en el caso que tengan una aplicación, es a los, a los Markets. Nosotros estábamos analizando una compañía en la que bueno, pues había unas métricas que todas eran fenomenal, de month over month, suscripciones, con un tv larguísimo, ah, fenomenal, fenomenal. Mirando esos, esos reviews lo que te das cuenta es que sí, que parece que pagas mes a mes, pero en el fondo te hacen un one off de un año. Entonces ese tipo de cosas que en las métricas sale fenomenal y que, tienes que nosotros necesitamos una manera muy rápida de hacer ese análisis de las compañías, que sepáis que vamos de lo primero a los markets. Así que cuidarlo un poquito porque es importante. Bien, pues muchísimas gracias. Eh, seguimos. Eh, bueno, perdón que, que, perdón. que os avisen esto, me han, me han dicho antes y me ha olvidado. Creo que la semana pasada, perdón ¿eh? corto el rollo total. Eh, la semana pasada robaron un par de mochilas o, o portátiles aquí en el rollo del campus. Está la gente aquí como tranquila, relajada. Así que estéis atentos ahora, después y demás, ¿vale? Simplemente decirlo. Bueno, seguimos. Seguimos. Seguimos en el mundo del usuario, de entender y demás. ¿Sabéis qué hacen los equipos de producto más potentes? se enamoran más de los problemas, están buscando los problemas más que las soluciones. Una vez que entiendes bien cuál es el problema, lo tienes todo. Bueno, ahí Irene, te leo a ti. Te leo a ti. Tenías creo que una pequeña historia. Justo, sí. Yo me obsesiono siempre con obsesionarnos con el problema y no con la solución. Porque muchas veces tienes un problema y no piensas en él porque tienes la solución muy clara y entonces te desvías de que realmente quizás pueda solucionarlo con algo mucho más sencillo. Entonces, por poner un ejemplo, en un panel de conversión realizabas una foto a un documento de identidad al principio del panel y mediante la extracción de datos se volcaban los datos en el formulario. Nosotros lo que veíamos ahí es que había una caída muy grande de usuarios, entonces lo primero que nos planteamos fue mal hecho, vamos a cambiar el desarrollo, vamos a cambiar de, de partner que hacemos este desarrollo porque esto funciona fatal. Entonces nos paramos a pensar en el problema y nos dimos cuenta que realmente eh, no es que fallara el proceso, que también se ca había caídas técnicas, pero era porque como estábamos poniendo la foto del documento de identidad en un paso muy previo del flujo, el usuario no estaba enganchado. Entonces simplemente lo que hicimos fue cambiar esa pantalla al final del funnel y, y simplemente cambiar el orden. Entonces ahí conseguimos aumentar eh, la conversión en un 40%. Y en vez de cambiar un desarrollo que habría implicado pues semanas de todo el equipo trabajando, cambiamos el orden y, y, y lo mejoramos. Por eso simplemente hay que focalizarse en el problema. Y no aunque creas que la solución es muy clara desde el principio, pues piensa primero en el problema y, y puedes solucionarlo. Perfecto, pues muchas gracias. Eh, genial. Bueno, mundo de los problemas. Bueno, las necesidades, estar muy cerca de los clientes y de los usuarios. Muy cerca quiere decir muy cerca, ¿vale? Eh, yo he trabajado también en, en producto, en veo compañías que les cuesta mucho salir de su día a día, salir de su pantalla y salir ahí a pegarse con los clientes, a ver qué está pasando cuando un repartidor está entrando. entrando eh, a, o eh, entregando algo, cuando estamos haciendo unas fotos a una casa, cuando estamos hablando con un cliente, hay que estar muy cerca y estar en la realidad del día a día para ver realmente qué es lo que puede estar fallando. Pero una vez que pasas toda esa parte de encontrar realmente los problemas, de estar muy cerca de las necesidades, el siguiente paso de un, de un responsable de producto, de un equipo de producto top, pues básicamente es crear el producto, ¿no? Y cuando hablamos de producto, esto no es crearlo por primera vez, ¿no? Como se hace en los másteres, ¿no? En los másteres y en los cursos es como que siempre estamos todos creando cursos. Digo, perdón, creando productos. Y luego los product managers, los responsables de producto te dicen, oye, esto está muy bien al principio, pero eso es solo al principio. La principal labor de un responsable de producto es tener ya un producto que esté funcionando y estar viendo de forma constante cómo mejorarlo. Cómo superar los bugs, cómo eh, resolucionar los problemas, cómo hacer que el cliente el flujo pues no se caiga en un momento dado. ¿no? Y para esto... Hay que tener también una serie de técnicas, una serie de habilidades. Y aquí voy a liar a Patricia. Eh, Patricia, tu experiencia como responsable de producto, tu experiencia ahora pues, contratando product managers para las participadas, tu experiencia cuando valoráis eh, empresas nuevas, equipos de producto. ¿Qué es lo que tú, en, en, en, tu, en tu opinión, tienen esos productos o estos, estos equipos de producto más avanzados? Vale, a ver, eh... Bueno, al final, es verdad que bueno, yo aprendí producto en San Francisco, a mí me contrataron en el 2005, que me hace muy mayor, pero no soy tanto. Eh, en el 2005, para llevarme a Estados Unidos a aprender que la era de producto, y yo no tenía ni idea y descubrí que es lo que más me podía gustar. Soy ingeniero, pero no ingeniosa desde el punto de vista de programación. Y entonces, eh, ahí lo que vi muy de cerca son, eh, al final, cómo es la estructura y cómo piensan, ¿no? Y de hecho, eso es lo que nosotros aplicamos cuando analizamos compañías a la hora de invertir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que siempre tenemos en mente es el triángulo de producto de toda la vida, ¿no? Que no solamente es encontrar la solución, a un problema real. Eso es lo primero, ¿no? es encontrar un problema real e intentar buscar una solución teniendo en cuenta el capital que tienes, que es una parte del triángulo, la tecnología que, que puedes utilizar para ello, que es otra parte del triángulo, y el usuario, ¿no? que es otra parte del triángulo. Y ese triángulo está continuamente en tensión. Los, los, los, los ingenieros tienen ideas monumentales para hacer cosas súper chulas, pero que no entran en mi presupuesto ni en mi tiempo. La gente de UX tiene, ¿no? Pues como siempre pasa, ¿no? Entonces, la gente de producto, la, la gente buena y los equipos buenos de producto, lo que tienen es lo que nosotros llamábamos reality loops, que no es solamente decidir, oye, con el capital que tengo, ¿qué priorizo? ¿Qué es lo que hago como propuesta de valor para el usuario que le resuelva ese problema y cómo monetizo? Eh, a veces es que no tiene esa parte de monetización. Pero lo que tienes que tener es ese reality loop al revés. Es decir, ¿cómo me aseguro que lo que, que, lo que estoy construyendo... Llega en tiempo, porque al final el Product Manager, la responsabilidad del Product Manager no es hacer algo bonito, es que eh, cumpla las necesidades del negocio, que muchas veces hay veces que se nos olvida. Esto es un negocio, no es una ONG. Entonces, que cumpla las necesidades del producto optimizando la tecnología y el usuario. Entonces, tienes que tener continuamente esos feedback clubs porque no solamente es monetización, es entender cómo vas a adquirir esos usuarios. Y es el go-to-market, porque a veces parece que es como, ay, ya, chipping, aquí ya está, este es el producto cuál es tu canal, porque al final una de las partes más importantes es el es, es el canal de distribución, cómo vas a hacer para crecer. ¿no? Y una vez que tienes un producto, los equipos de producto, al final no solamente es decir, oye, yo puedo construir más funcionalidades. Hay veces que puede ser lo que tienes que hacer, pero hay otras veces que quizás no eres tú el más adecuado para crear esas funcionalidades. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos en eBay, que yo no sé si os he contado, yo estuve en eBay muchos años en Londres, y en San Francisco, lo que hicimos es entender que teníamos un montón de vendedores en un lado del marketplace y querían, cada vez nos demandaban mucho más herramientas de analítica de lo que estaba pasando en el marketplace para poder ellos competir con otros vendedores. Nosotros no somos los más adecuados para crear ese tipo de, de funcionalidades, entonces abrimos nuestra plataforma. Seguro que eso lo habéis visto ahora en muchas compañías. Tú abres tus APIs de una manera controlada y expertos en analítica de inventario hacen un plug and play de sus soluciones. ¿no? Eso es producto también, es decir, es entender cómo vas evolucionando tu producto, manteniendo siempre ese triángulo, pero no todo lo tienes que hacer dentro. ¿no? O entender la parte de, por ejemplo, eh, Distribución. Instagram eh, al final entendió, no vendió porque vendió, Instagram entendió que formando parte del grupo Facebook lo que tenía era un canal de distribución gratis, brutal. Entonces pues Al final eso también es producto. ¿no? Yo creo que hay veces que se nos olvida un poquito. Me enrolla mucho. No te preocupes. Está fenomenal. Pues pasa, pasa el, el, el micrófono a Pablo, que está muy callado porque no te pregunto. Ah. más, creas que te vas a librar? Pero creo que aquí tú tienes alguna historia alguna Tengo, tengo a productos y sí, sí. equipos... A ver, esta, estábamos hablando de productos top, eh, no hablo porque sea ningún gurú de crear productos top, ni mucho menos. Pero un poco para cuestionar qué es lo que es un producto top, ¿no? Eh, no. Ahí lo que estábamos comentando antes, eh, hay que centrarse en el problema, ¿no? Y para mí un producto top es el que soluciona un problema para un usuario determinado, ¿no? el problema no es el mismo para todo el mundo. Y podemos pensar, bueno, no sé, pues yo cuando estoy con amigos y pienso, oye, pues nos vamos en Semana Santa de escapada a X sitio y saco el móvil y ahora Sky Scanner, casi intuitivamente. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo, porque me gusta y soluciona ese problema. Pero no, lo soluciona a mí como usuario, como Pablo. Seguramente mi padre <ríe> lo primero que hace es abrir WhatsApp y llamarme a mí para que yo se lo busque. ¿Vale? Entonces el problema es distinto para cada usuario ¿no? y la solución también. Entonces dentro de esto... Para solucionar, para diseñar un producto top, yo creo que lo que hay que hacer es eso, entender muy bien no solo el problema, sino tu usuario. ¿vale? Y usar, eh, usar pues, todas las herramientas de, de datos cuantitativos que todos conocemos, ¿no? pues todo el analytics, el mix panel que muchos usamos. Eh, pero aparte eso, es súper importante los datos cualitativos, ¿no? de los que había estado hablando también. Eh, y eso es muy distinto ¿verdad? dependiendo de qué, producto, de qué producto esté en tu mano. ¿no? En eh, mi experiencia, tanto en B2B en, en Amadeus, ¿vale? como en B2C que estaba en bueno en Secret Scripts primero ahora en, en Fiber bueno para los que no conozcáis, hay una plataforma de descubrimiento de ocio eh, offline entretenimiento offline eh, pues productos completamente distintos usuarios muy distintos la forma de utilizar de obtener datos muy distinta también datos cualitativos eh, pues, por ejemplo en, en, en el entorno B2B a mí me ha funcionado mucho mejor eh, la dinámicas de grupos, focus groups eh, con donde bueno, tu usuario eran eh, pues, uh, Operations Manager de, de aerolíneas de todo el mundo. Y nos juntábamos dos veces al año en distintas ciudades del mundo eh, con 30 aerolíneas eh, y se hacían workshops, se, hacían, se sacaba información de una forma que es muy distinta a como la sacamos con usuarios en Fiverr. En ¿vale? eh, fiber por ejemplo, pues mañana mandamos una encuesta a 25.000 usuarios en Londres eh, para que nos bueno, den cierta información, cierto feedback de cómo usan el producto, de, de de, de qué beneficio le da, bueno, intentar sacar ese tipo de información eh, y con una segunda intención de elegir ciertos usuarios para, para entrevistas one to one. ¿vale? La semana que viene me voy a Londres y estaré tres días eh, haciendo entrevistas con usuarios por, por, porque también eh, los usuarios que tenemos en Londres son distintos de los que tenemos en Madrid. ¿vale? Las necesidades son un poco distintas. Y otro también, eh, también bastante curioso, una, una fuente de datos cualitativos bastante importante para nosotros es nuestro equipo eh, estupendo de, de User Support. Eh, que son los que están ahí al pie del cañón siempre con el chat eh, a, a cualquier hora del día, 24 horas, recibiendo quejas de los usuarios y los que hacen un trabajo así como de un pequeño ejército eh, en el que siempre saben cuáles son las top 3 o top 4 quejas de usuarios y con las que tenemos sesiones bastante, bueno, bastante regular, por lo menos una vez al mes o cada dos meses para seguir viendo pues, cuáles son las quejas principales y de ahí sacamos información súper valiosa de realmente donde están comunicando pues, que aquí hay un problema ¿vale? y, y tienen información pues, bueno, una mina. Así que realmente, no, es bueno, superior. bien. Justo escuchándole, una de las cosas que desde el punto... Ahora me pongo en el, en el, en el lado de inversión, en lugar de Product Manager. Nosotros lo que miramos no son las cualidades tanto... Eh, técnicas, ¿no? Vosotros mismos sabéis que no hay tanta formación de producto, aquí hay poquito en España, sois vosotros y poco más. De hecho, ni siquiera en Estados Unidos, porque en producto la gente se forma en, en los programas de Associates que hay en Google, en eBay, en Facebook, ¿no? Y eso es una parte de formación que es lo que te hacen, ¿no? Nosotros lo que miramos es lo que llamamos, y muchas de las compañías y los VCs, y, y cuando contratábamos también product managers, es lo que se llama Learning Agility. Entonces, no necesitamos a la, al super gurú técnico porque esto cambia, o sea, yo cuando empecé en consultoría hacía portales WAP para bancos. Imagínate lo que era aquello. Y esto ha cambiado muchísimo. ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos es el test de Learning Agility. Al final es, desde el punto de vista personal, cuánto la gente es capaz de ir aprendiendo y en un equipo de productos lo mismo. Es ir sabiendo, oye, ¿cuál es tu hipótesis a través del customer feedback, todo lo que habéis hablado, y cómo puedo validar esa hipótesis continuamente? Ese es el key de lo que nosotros en general y en general en las entrevistas de producto eh, se hace quería añadir algo, que también la pregunta era cómo crear productos top, o sea, tú puedes crear un producto pero realmente nunca olvidar que un producto para que sea top pues tiene que tener algo más, ya sea un diseño que sea muy bonito, que se entienda bien, que tenga un mensaje gracioso, o sea, crear producto es sencillo entre comillas, pero realmente lo que quieres hacer es algo que sea diferente a la competencia y que tenga algo más. Es decir, no solo pues, que cumpla la función de mmm, lo que sea, sino darle un valor añadido, pues ya sea desde una comunicación informal o que mmm, te esté personalizado y te felicite el cumpleaños de una manera distinta o que, no sé, esos típicos guiños que muchas veces todos al utilizar aplicaciones o servicios dices, joder, cómo mola. Eso realmente es crear un producto top y no simplemente que cumpla las expectativas de, de funcionales de producto. Un poco por añadir también, uh, eh, opinión completamente personal, pero, pero creo que más o menos todos vamos a coincidir. Por definición, ningún producto está terminado jamás. ¿no? Eso sería la muerte del producto porque al final hay otros competidores ahí fuera. Se habla mucho de la idea y de la ejecución. Al final la idea vale de poco si la ejecución no está a la altura. ¿no? Eh, tenemos que demostrar eso en la ejecución del producto. Una cosa es construir la primera versión, la primera pieza que resuelve un problema, que tiene un cierto éxito, que incluso tenemos la suerte de que alcanza una viralidad y llega muy lejos y, y todos muy felices, pero realmente tenemos que seguir trabajando sobre ello, midiendo sobre ello, haciéndolo crecer, reinventándolo, escalándolo para llegar a, a donde podamos. Al final no estamos creando un, un, un bar o, o un kiosco que compite en ese barrio en esa calle, no, estamos creando un producto que compite en internet, que es un lugar que está abierto las 24 horas del día, todos los días del año y siempre hay alguien que está sin descansar al lado viendo tu idea, viendo cómo implementarla mejor aún. ¿no? Entonces, por un lado, por protegernos y estar siempre ahead of the competitors, pero por todo por el respeto mismo al usuario. Tenemos que ofrecerle el mejor servicio cada vez que podamos. ¿no? Y, y lo que hoy llamamos en día, hoy llamamos producto, producto digital, eh, implica una serie de técnicas, aplica una serie de técnicas que nos permite estar constantemente reinventándolo, mejorándolo y, y, y estar en el juego constantemente genial, pues muchísimas gracias a todos y bueno, no os penséis que solo vamos a hacer preguntas nosotros, eh. ahora os dejamos hablar a vosotros, ¿alguien tiene alguna pregunta? aprovechando el momento, ¿vale? ya empezamos con la primera por allí vamos a lanzaros el cubo mágico Allá al fondo, venga, tenemos que ir lanzando el micrófono hasta el final es de espuma, ¿eh? no os preocupéis pero lanzad, lanzad sin sí, miedo. Olé, qué bueno. Hola, hola. Hola, ¿se oye? Sí. Eh, es para la chica de Ventures. Eh, decías que os fijabais en los Markets. Para, para ver si una pp. ¿A qué te refieres con Markets? En el Android... En el ¿Es, es donde publicas las Facebook donde publicas las aplicaciones, en el Apple Market o en el de Android. Son las reviews de los usuarios de tu aplicación. Y sobre ahora que has dicho eso, sabéis que se pueden trucar bastante. Se pueden trucar mucho, totalmente, y eso somos totalmente, estamos totalmente de acuerdo, pero se pueden trucar mucho, pero nosotros lo que no nos quedamos es si tiene cinco estrellas o no. Nosotros lo que miramos son los ratings negativos, que normalmente a la gente le gusta mucho hacer venting. Te lo digo porque llevan a la aplicación de Vodafone y ahí la gente se queja absolutamente de todo. Es decir, las más positivas no nos fijamos. Lo doy por hecho, no juzgo. Si está bien, o está mal. Las cosas negativas, en general, si son muy repetitivas, te dan, te dan una sensación y un feeling que nunca te falla. Eso te lo digo en serio. Hombre, a no ser que tengas un competidor que te empiece a hacer miles y miles de reviews. Hombre, pues mala suerte, ¿no? Pero no suele ser el caso. ¿Querías? ¿Alguna pregunta más? Venga... ¿Quién se lanza? No me lo creo. ¿En serio? Venga, una pregunta por aquí. Hay que lanzar, hay que lanzar. Hola. Mi pregunta es, porque estamos hablando sobre el producto y sobre todo la evolución de producto, comparto muchísimo la, la última idea del de chico de Spotashome, Brian. ¿De acuerdo? Brian. Eh, ahora bien, mi pregunta es, ¿cómo encaráis el diseño de un mínimo producto viable? De los MVP's. Dami, eh, ¿no? ¿Qué sé yo? Ah, Bueno, en nuestro caso, eh, te puedo contar la historia de nuestro primer MVP, que yo creo que es interesante. Cuando nosotros empezamos teníamos una visión en la cabeza de cómo queríamos que fuera Spotahome Toda esa historia es, es cierta. Habíamos una plataforma de alquiler online, una, un tipo de agencia inmobiliaria diferente, ¿no? eh, totalmente preparada para la movilidad internacional, etc. Y luego, a partir de esa idea, pues, vimos cómo materializarla en nuestra mente y empezamos a trabajar en esa dirección. ¿no? Pero cuando empiezas, pues todo eso hay que, hay que hacerlo palpable. ¿no? Um, pues mira, la primera versión de Spotajón que hubo no fue ni una aplicación móvil, ni una web transaccional, ni una web con vídeos, no. La primera versión fue básicamente un, un teléfono con un spreadsheet con el que llamábamos directamente a los propietarios y validábamos nuestra, nuestra idea de negocio, nuestro. Un proposition directamente con ellos íbamos testando lo que hacíamos ¿no? y, lo, y sus respuestas. Eh, con eso, les, les captábamos. Cuando conseguíamos los pisos y mandamos a gente a visitar las casas y eh, conseguíamos la información multimedia de los pisos para publicarlo en la web, todavía no había una web donde publicarlo, así que lo que hacíamos era PDFs. En esos PDFs, luego íbamos a un chat en Facebook donde había gente que buscaba casa. Y lo que hacíamos era, digamos, marketizar esos PDFs a través del grupo de chat de Facebook y mientras esto ocurría, nosotros íbamos preparando la web para lanzarla. Eh, ese fue primer MVP, um, que nos permitió que cuando lanzamos la primera versión real de la web, bueno, en paralelo con esto había una landing page, que solo tenía una página con un poco de texto y una edición de correo electrónico para preguntar, eso es todo lo que había. Cuando lanzamos la web, por fin, con digamos, una experiencia, digamos, completa, lo que tenía era esa landing page con un poquito más de información, un mapa con, creo que eran nueve propiedades de Madrid, eh, y la ficha de producto que eran cuatro fotos y un poco de texto. No habíamos tenido tiempo ni de meter los vídeos, no nos daba tiempo a crear todo ese producto, todo el back office que requería y demás. Y cuando tú dabas a Reserva ahora, lo que sale era un botón que decía eh, mándanos un email por favor a reservas ¿no? Bueno, pues con esto y con el trabajo previo que habíamos hecho a través del teléfono y del chat y demás, eh, la primera reserva la cerramos a las tres horas de abrir la web eh, con un japonés por 13 meses y, y además descubrimos que el japonés estaba ya en la ciudad, lo cual nos dio una forma también diferente de entender a dónde podía evolucionar el modelo. ¿no? Ese fue el primer MVP que hicimos y, y nos salió muy resultón. ¿no? Todo el proceso, cuánto nos llevó, depende de dónde empieces a medir, pues hablamos de días, hablamos de meses. Nos encanta esta pregunta, vamos a seguir con los M MMPs porque nos flipa la experimentación. Creo que tenemos alguno más por aquí. Nosotros en Enontral trabajamos mucho con eso. Por ejemplo, tenemos un caso también que a nosotros no nos gusta mucho contar. No es, no, bueno, un... Ah, sí, tienes que contarlo sí o sí. El de Telegram. Claro, el de Telegram. Esto es un clásico. Igual algunos ya incluso lo habéis escuchado porque es muy clásico ya. Sí, algunos lo habéis escuchado. Tienes que contarlo, tienes que contarlo. Pues eh, nosotros cuando, cuando Entraque empezó, al principio era un equipo muy pequeño, entonces teníamos envíos, teníamos empresas que enviaban, teníamos la validación de que había empresas que querían realizar envíos, pero no teníamos todavía ni una aplicación ni nada, ni la seguridad de que hubiese conductores que les quisiesen esos envíos. Entonces llegó un día el CEO al, de, al departamento de producto y dijo necesito necesito para para los inversores eh, poder validar la hipótesis de que todos los envíos que se eh, tenemos disponibles que hacen las empresas les interesan a los conductores. Entonces, el equipo de producto habló con Desarrollo, que en ese momento era una persona para, para Mobile y nos dijo que desarrollar una aplicación para iOS y Android, que iban a ser tres meses, que iba a ser un lío, entonces que no era posible tener algo ya. Entonces, el, el, el departamento de producto se reunió y en un Divert salió la idea de poder usar Telegram para, para validar estas hipótesis porque nos cubría todo. Entonces, lo que se hizo, se, se creó un canal de Telegram privado y se añadió a todos los... Tenemos una base de datos de conductores que habían estado interesados en, en un track, en participar con nosotros, y todos los envíos que, que las empresas realizaban los publicábamos en, en el canal de Telegram, en el que solo podíamos escribir nosotros. Los usuarios, cuando una oferta les interesaba, nos escribían por privado y el primero que contestaba se la quedaba. Entonces nosotros la eliminábamos de, del muro y así pudimos validar realmente que todos los envíos que hacían las empresas les interesaban a los conductores y teníamos ahí un, una posibilidad de hacer un match entre empresas y conductores. Y ese fue el primer MVP que sacó, que sacó un track para la aplicación de conducto, de drivers. Y luego ya a los tres meses, una vez que validamos y medimos que todo eso interesaba, se desarrollaron las dos aplicaciones para los sistemas operativos. Qué baratito y cuánto aprendizaje, ¿no? Creo que tenemos más historias. Pablo, tú tenías alguna de ya contestando, ya te compre, ¿eh? contestando ya todos. Creo que tú tenías alguna, Pablo, o ¿no? experimentos y demás. Sí, sí, sí. Eh, a ver, eh, yo no voy a contar una historia con Telegram, <risa> eh, básicamente, bueno, en, en, tanto en Fever, eh, bueno, entre algunos en productos ya bien eh, maldito eh, Pero sí que, básicamente, el MVP y la experimentación es prácticamente un mindset en la empresa, ¿vale? Eh, y lo puede aplicar en cualquier momento, ¿vale? Eh, cualquier cosa siempre se puede hacer eh, fácil y sencillo uh, o hipercomplicado. Uh, Sí, sin tener datos, ¿no? sin poder validarlo. Entonces, siempre, eh, al, fin, al final, lo que, se, lo que interesa es que, que realmente cale en, en, en todo el equipo, ¿vale? Eh, que, el, que el mindset que hay que tener es el, el validar, ¿vale? Antes de construir y antes de invertir, porque si no, el coste de oportunidad es enorme, ¿no? O sea, siempre va a haber otras cosas en las que no estás invirtiendo tu tiempo, ¿vale? Por, por trabajar lo que estás trabajando actualmente. Entonces simplemente el hecho de cualquier feature eh, pensarla de la forma más sencilla, vale, y repensarla y, y eliminar complejidad eh, antes de tener ciertos datos para validar que realmente la hipótesis puede ser válida, eh, pues es lo que realmente lleva al final a, a evitar perder eh, semanas y meses, vale, en, en productos que no sabes si no van a funcionar. Eh, por ejemplo nosotros, bueno, como ejemplo sí que puedo poner, eh, eh, bueno, nosotros en Fiber estamos cada vez haciendo eh, eventos más y más grandes. Eh, estamos apostando un poco por lo que llamamos ahora Fiber Origins, ¿vale? Dentro del entretenimiento offline. Eh, bueno, para los que no sepan, entretenimiento offline es básicamente lo que hacía todo el mundo antes de que existiera Netflix eh, ¿no? o, o de ver el fútbol en la tele. Eh, que, ir al teatro o ir a un restaurante o ir al retiro a correr o hacer yoga eh, infinita, ¿no? Um, por ejemplo, esta... El sábado eh, hubo un festival de música organizado por Fiber, eh, Jardín de las Delicias, en, en la Universidad Complutense, que es el evento más grande que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Coproducido por Fiber. Um, vendido íntegramente a través de nuestra plataforma y para el cual necesitábamos, ¿vale? Como, como proveedores, eh, una pequeña aplicación, ¿vale? Para no hacer, digamos, un, uh, un outsourcing de, de, de toda la plataforma de ticketing directamente en el festival, ¿vale? Eh, para ello creamos un MVP, digamos, de una aplicación de validación de, de, de, de QR, ¿vale? Para, para el festival, eh, en el cual pues, simplemente fuimos reduciendo features al mínimo, ¿vale? Eh, empezamos validando con eventos muy pequeñitos, ¿vale? Hace ciertos meses, eh, con partners que tenían a lo mejor un restaurante al cual le poníamos ese tipo de validación eh, y creamos una aplicación muy básica en Android solamente, ¿vale? No olvidamos de IOS, no existe en IOS, no tenemos necesidad eh, para validar la idea, se valida en Android, que además los teléfonos son más baratos y para ponerlo del restaurante o del festival funciona mucho mejor ¿vale? y simplemente fuimos añadiendo features según veíamos en esos eventos eh, qué cosas habían ido de mal ¿vale? y qué teníamos que ir añadiendo en el último pues simplemente la última semana ya antes de este festival eh, en el que ya nos pusimos en situación estuvimos haciendo test de campo allí en el festival con la conectividad de internet íbamos a tener y simplemente dando algunos extras simplemente para estar más seguros de que no íbamos a tener problemas si nos quedamos sin, sin internet se si cierta desincronización entre los dispositivos ¿verdad? Pero siempre tener ese mindset de eliminar toda la complejidad que no se vaya validando realmente con, con pruebas. Seguimos con la respuesta. Y bueno, eh, también siempre que quieras validar un producto mínimo viable, pues hacer pruebas de usuario. Por ejemplo, cuando tengas ya un prototipo de lo que quieres desarrollar o que crees que vas a desarrollarlo antes de empezar a hacer nada, eh, enséñaselo a compañeros que no estén intoxicados en tu producto o incluso trae a gente a la oficina, pues lanzar una encuesta con Hotjar en una parte concreta de tu web o de tu aplicación donde creas que está el público objetivo real que va a utilizar tu producto y les oye, te invito a un café en las oficinas de Madrid te los traes a la oficina y le enseñas los prototipos es muy importante que antes de empezar a desarrollar nada el usuario final vea prototipos y diseños porque si no, pues eh, hacer desarrollos de meses y de repente ponerle unas pantallas a alguien delante y que no lo entienda. Eso, vamos, para testear cualquier producto mínimo viable es imprescindible. Perfecto. Bien. <risa> Hay algunas más, ¿eh? Esas no son la, las cervezas. De vuelta más. Eh, ¿Quién tiene más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Y si no, seguimos. ¿Alguna pregunta? Sí, venga, una por aquí. Aquí, aquí adelante. Hola. Bueno, es una pregunta un poco eh, a los cinco o seis, si me incorporar. Eh, es un poco que eh, vayáis pensando en el pasado cuando empezasteis en todo esto del producto: eh, ¿qué frase o qué empujón o qué, qué aconsejo? Eh, os hubiera gustado que os hubieran dado en, en cierto momento de, para poder lanzaros a, al producto como estamos muchos de nosotros aquí, pensando si lo lanzamos o no. Bueno, te cuento la mía. Um, yo soy de producto por accidente, digamos. ¿no? Yo, yo soy técnico, eh, soy CTO, llevo la parte de tecnología en Spotahome es lo que siempre he querido hacer, es, eh, creo que es lo que mejor se me da en ese sentido dentro del mundo del producto digital, pues la parte puramente técnica, ¿no? Si me hago un Spotatom, pues eh, tenemos una forma de entender eh, tecnología, producto y demás to como todo junto y, y yo pues comulgaba con eso y tiraba por ese lado, ¿no? Entonces el consejo que yo, bueno, no ha habido Product Managers hasta más o menos el segundo, tercer año de vida de spotajón Era yo el Product Manager, si se puede denominar eso, ¿no? Um, y ahora por fin, en nuestro casi quinto año, tenemos un CPO, o sea, para que veas tú el, el, el cambio. El consejo que yo habría querido tener desde el principio, y sobre todo mucha insistencia sobre él de gente de fuera, es tienes que abrir una línea de producto ya y hacer una organización profesional de producto ya y no pierdas el tiempo. ¿no? Eh, hemos demostrado que esto funciona cuando hemos empezado a crear otras iniciativas de producto o de negocio paralelas a Spotahome, en las cuales ya hemos aplicado ese tipo de, de forma de trabajar desde el día uno y se nota mucho la diferencia con el enfoque. También es verdad que hemos aprendido un montón de los años anteriores y hay muchas cosas en las que ya no caemos como novatos, ¿no? Pero, pero el organizarlo de esa manera, yo creo que habría sido el mejor consejo que hubiese podido tener en los primeros años de vida de Botafogo. Yo, como consejo, es hora que yo caí igual de chiripa. A mí me contrataron para producto, yo no sabía qué era. Me mandaban a Estados Unidos dije, yo me voy. Y ahí entendí lo que era producto y me encantó. Para mí al principio, fíjate, lo que más eh, me hubiera venido es que me hubieran insistido un poquito más que el Product Manager no tiene por qué tener la solución de todos los problemas ellos mismos. ¿no? Al final el producto es un tema de trabajo en equipo, con los de tecnología, con los de UX, con los de datos, con los de negocio y no tienen que tener siempre la idea feliz ni, llevar a, ni tener siempre la razón. ¿no? Entonces, al final esa responsabilidad está en todos y lo importante de un Product Manager es arrastrar a todo el equipo para que realmente el producto sea el mejor, pero no ser el responsable de tener la última idea ni ser como el, el, el, el jefe, porque nunca lo va a ser. Y cuando una vez que bajas esa, esa presión y de verdad empiezas a escuchar a todas las tareas de la organización que tienen algo que decir del producto, hace una gran diferencia. Sobre todo para empujar y hacer el shipping del producto. A mí me hubiera encantado que me lo hubieran dicho, la verdad. Eh, yo te aconsejo que me podrían haber dicho la verdad, que algo que, que ahora mismo veo, no sé cómo he podido vivir sin, sin esto como Product Manager. Eh, realmente teniendo ciertos objetivos, muy claro, ¿vale? a objetivo a nivel, de, a nivel de business, ¿vale? A que realmente eh, no se espere del Product Manager, ¿vale? Como único individuo, el decir cuál es, cuál, es, cuál es la visión del producto en esta empresa, ¿vale? O sea, eh, tiene que estar clara cuál es un poco la visión de la empresa, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Porque para mí como Product Manager, eh, el, teniendo claro hacia dónde quiere ir la empresa, es mucho más fácil priorizar. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a construir? Pues, bueno, pues depende de lo que queramos conseguir, ¿no? Eh, y en este sentido, yo que, bueno, eh, estoy medianamente orgulloso de haber introducido los OKRs en, en, en Fiverr, no sé si conocéis todos los OKRs, seguramente muchos sí, eh, Objectives and Key Results, ¿vale? Simplemente tener objetivos claros y fácilmente medibles, ¿vale? Eh, en mi opinión, es una ayuda infinita para, para el Product Manager, ¿vale? A la hora de, de, de priorizar, uh, y bueno, en, en otros muchos ámbitos de, de, de la vida del product manager, como el, ese saber decir que no, ¿vale? cuando, cuando hay objetivos claros es mucho más fácil, ¿vale? porque evidentemente el esfuerzo hay que concentrarlo en ciertas iniciativas. De los millones de ideas que surgen en una empresa, y estoy completamente de acuerdo contigo, no surgen todas del product manager, ni las mejores surgen del product manager, pueden surgir del chaval de 19 años que entrevista en una, en una entrevista one-to-one one y que te dice una idea y dice: pues nadie había pensado en esto magnífica, pero el tener cierto objetivo marcado va a hacer que te concentres en lo que, en lo que a nivel de business y de producto, vale, que haya esa alineación para que, digamos que, la inversión en producto vaya encaminada hacia donde se pretende. Y nada, y algún consejo es que muchos de vosotros seguramente seáis product managers, aunque en vuestro contrato no lo ponga, así que eh, creeroslo y trabajad como product managers, porque es algo que Estoy segura que muchísimos de vosotros ya lo sois y, y como a lo mejor en vuestra empresa no es una figura que esté reconocida o que a lo mejor dentro de unos años se va a empezar a, a demostrar que es necesario equipos de producto en las empresas, pero que seguramente ya, ya lo sois. Y también bueno relacionado con lo que dijeron el resto de mis compañeros, que no podéis hacer todo, que, que seguramente todas las peticiones, ideas maravillosas y locas de todas las personas de vuestra empresa os las dirán a vosotros, y, y tener muy claro que, que no se puede, que se necesita priorizar que, y también ser humildes en el sentido de que pues, si no tienes de tecnología o no eres UX, apóyate, apóyate en tus compañeros. Siempre de un Product Manager, su mano derecha tiene que ser la persona de UX, siempre sentada a su lado y del otro lado tecnología, porque es que solo no, no se puede hacer nada. Yo como Product Designer diría, o sea, desde la otra, otra parte un poco más, sí Diría que a mí me ha servido mucho porque nosotros decimos que trabajos, trabajamos con problemas, no con soluciones, que eso es un tópico, pero eh, aquí he aprendido que tienes que entender de dónde viene el problema. Porque te pueden dar un problema, o sea, no te dan una solución, pero la solución a ese problema va a depender de, de dónde venga, que tiene puede tener muchísimo contexto detrás o ni siquiera a lo mejor cuando investigas puede ser un problema al uso. entonces hay que entender muy bien de dónde viene el problema y preguntarse siempre por qué. ¿Por qué pasa esto? Eh, vale, pasa por esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y como, como si fues un niño pequeño, siempre preguntar por qué pasa esto, de dónde viene esto y por qué. Y mirar muchísimo para atrás y comunicarte mucho. Pero sobre todo es preguntar por qué pasa esto. Y lo detectas, vale, ¿y por qué? Y siempre. Y eso a mí es algo que, que me hubiese gustado trabajar así anteriormente porque es algo que valoro mucho y que creo que aporta muchísimo valor. pues muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con una pregunta más por aquí y luego habrá una, una ronda final de preguntas, ¿vale? Eh, bueno, pues eh, bueno la parte de experimentación eh, nos encanta, yo creo que habría eh, infinitos ejemplos más. Eh, pero vamos un poco más adelante, hay un momento en el producto de nuevo feature que hay que lanzar, hay que lanzar al mercado, ¿no? Y... Bueno, aquí Patricia, yo creo que tú tenías un, un ejemplo de un marketplace, ¿no? B2B. Yo creo que es un ejemplo un poco a, al poco uso, ¿no? Es decir, eh, nos habéis oído hablar mucho a todos nosotros del usuario, del usuario, del usuario, las necesidades del producto, tal. Y luego hay veces que se nos olvida, nosotros se nos olvidó pensar en el usuario cuando lanzábamos las cosas, ¿no? Nosotros estábamos muy emocionados porque teníamos unos release times súper molones todas las semanas, subíamos cosas, ¿qué es lo que pasaba? Eh, en esa época yo estaba en eBay de su marketplace en el que al principio era más un C2C, ¿no? Tenías consumers que vendían a consumers. Esto se profesionalizó un poco y los vendedores empezaron a ser vendedores que vivían casi de esto y tenían más volúmenes. ¿Qué pasaba? Que si nosotros estábamos continuamente cambiando la plataforma, el algoritmo de Search Results el Viewpoint Page, las características que tenían, les volvíamos locos, o sea, estaban flipando y afectaba su negocio, ¿no? Entonces, al final nosotros lo que hacíamos, evidentemente, hacíamos oye, lanzábamos a un equipo, a un grupo pequeñito de gente y programábamos y luego hacíamos rollout pero cuando hacíamos el rollout nosotros al final nos dimos cuenta que lo que en lugar de sacar cuando nosotros lo teníamos listo hicimos un jump beat decimos oye cada cuatro veces al año lanzamos todas estas funcionalidades que creemos que va a mejorar la, la liquidez y la, y la velocidad del marketplace, pero lo vamos a hacer cuatro veces al año con información anticipada para los vendedores. Les vamos a explicar qué es lo que cambia del algoritmo, de cómo funciona. Les vamos a resolver todas las dudas y les vamos a dar tiempo a adaptarse a esos cambios, ¿no? Hay veces que es lo que os digo, se nos olvida, se, tenemos muy en cuenta el, el inicio, pero en el lanzamiento tenemos que tenerlos en cuenta también, ¿no? Y en este caso tuvimos que recular en nuestra velocidad de lanzamiento para que realmente ellos eh, pudieran adaptarse a lo que estábamos lanzando y no tener, como siempre teníamos, eh, storms de gente quejándose de dónde venía esto que no entendían, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta también en el lanzamiento. Muy bien. Eh, bueno, no sé si tenéis alguna tal si no seguimos. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, como o sea, tenemos otro, siempre lanzamos mucho MVP y hace unos meses lanzamos también, o sea, se reclamaba, empezamos a tener nuevos usuarios que eran empresas que realizaban envíos muy grandes. Entonces empezó a detectar la necesidad de que necesitaban tener envíos periódicos y poder programarlos, y ellos pedían un dashboard que pudiesen gestionar todo, ellos pedían el típico unicornio. Cuando bajamos a tierra todo eso entendimos que era lo que necesitaban, necesitaban poder programar realmente un tipo de envío durante pues toda la semana, durante todo un mes o lo que fuese. Viendo las posibles soluciones que, que encontramos a ese problema, una era crear una opción de pues, crear un envío recurrente, que eso iba a implicar eh, pues eh, modificar el tipo de envío que teníamos, como muchas características que nos van a llevar un tiempo muy grande. Entonces lo que hicimos es simplemente en el listado de envíos que tenemos, poner un enlace y poner que repetir envío. Entonces esto lo que nos hizo es... Eh, eh, validar que los usuarios eh, realmente necesitaban eso, comprobamos que este tipo de usuario que tenía envíos muy recurrentes lo usaba y el, la solución fue un botón y cuando ya y te, eh, vimos todo eso y lo medimos eh, a los tres meses o así pues salió la, todo lo que fue la funcionalidad entera de poder programar desde un primer momento tú seleccionabas un envío directo o un envío o un multienvío entonces ya podías eh, programar eh, a lo mejor todos los envíos de un año en, con un, simplemente con, con una pantalla y anteriormente lo tenían que hacer todos los días eh, pues cada vez que querían hacer ese tipo de envío tenían que hacerlo todos los días y aquí lo único que con un simple link validamos eso y luego ya pues lanzamos la funcionalidad y nos ahorramos muchísimo coste porque seguramente si lo hubiésemos hecho desde el principio hubiésemos y hubiésemos tenido como muy en cuenta todo lo que nos decían, hubiésemos lanzado muchísimas cosas que no hubiesen servido y hubiese sido un poco, hubiésemos perdido dinero, hubiésemos tenido que regular y simplemente con un enlace fuimos capaces de validar todo eso. Sí, un poco relacionado con esto, con las dos ideas, de hecho, por un lado, nosotros en Spotahome uh, desarrollamos y hacemos liberaciones de features constantemente, ¿no? Tenemos una plataforma distribuida, tenemos interacción continua, tenemos un montón, digamos, de facilidades a nivel técnico que nos permite trabajar ágilmente y sacarse, pero tenemos una máxima y es que cuando desplegamos algo a producción para ponerlo de cara al usuario, tiene que ofrecer ya valor, ¿no? Siempre que decimos una feature tiene que aportar valor, siempre que la liberamos al usuario tiene que aportar un valor. Eh, si no es así, pues la congelamos a través de un feature toggle o la mantenemos en una rama hasta que sea el momento de sacarla. Pero generalmente intentamos hacer eso y esto lo hacemos varias veces al día. Eh, pueden ser cuatro, puede ser una o puede ser 27, depende del día y, y el trabajo que tengamos y la fase en la que estemos. ¿no? Pero cada equipo, digamos, tiene estos ciclos y los aplica independientemente. Es importante no perder la sensación de producto completo o de iteración completa o de feature completo que aporte valor al usuario porque puedes lanzar algo medias que afecte. A lo mejor parece que está completo porque lo hemos sí, pero tiene una contraparte del producto que está en operaciones que no has hecho y está quebrándote la experiencia por otro sitio. ¿no? O sea, es muy importante tener en cuenta este end-to-end. -end, ¿no? um, por el lado de, de, de, de, de las features que definimos y demás, una, una cosa que, nos, eh, que me viene a la mente ahora que nos ha ocurrido, que además relaciona a varios temas que hemos tocado antes, es un poco el, el, los insights, el stakeholder. ¿no? Te, el stakeholder te pide hacer esto, te pide hacer lo otro porque tiene información directa porque está con los clientes o está con las operaciones, ve las cosas que fallan, saca conclusiones, eh, saca su propia visión de cómo debería ser eso y te dice, oye, mira, si pones aquí un botón, yo sé que ahorro tantas horas por día y esto supone tantos miles de euros a la semana y supone tanto tal, maravilloso el business case, ¿no? Problemas es que se están centrando en, el, en la solución del problema y no en el problema. Y nos ha pasado que, por ejemplo, analizando nuestro ciclo de reserva, eh, hay parte del, del ciclo que se hace directamente por el usuario, por el incluido el propietario, a través de las herramientas públicas que nosotros le damos, pero hay otras que por la forma en la que hemos operado hasta ahora se hacen internamente. Tenemos equipos de gente que trabaja internamente haciendo esas tareas. Y claro, nos vienen muchas peticiones en esa dirección, que cuando hemos puesto la mano hemos dicho, espérate, vamos a ver exactamente qué está pasando y por qué. Nos hemos encontrado que okay, cosas mastodónticas, ¿no? unicornios que hay que crear para conseguir solucionar un problema es que mis agentes pierden tantas horas al cabo de la semana haciendo esto y tal eh, Resulta que no había que hacer ni un solo desarrollo eh, en la parte de operaciones de, de back office. Bastaba con poner una pequeña landing con tres botones eh, bien explicados para que el propio usuario hiciera la acción del mismo eh, Un desarrollo que nos había llevado a lo mejor dos tardes frente a un proceso completo de investigación de cómo entregar una nueva operación, cómo optimizar otras tres y cómo hacer que no afecte al flujo, que no afecte a los anteriores, que no afecte a los nuevos que vienen, etc. ¿no? Y es importante siempre fijarse en, en, en el problema real, en medirlo y atacarlo de manera que, que solucione el problema, también por escalabilidad. ¿no? Si yo de manera constante alimento el, al, al el back office, alimento a los equipos de operaciones con herramientas para que sigan creciendo y sigan haciendo tal, mis usuarios nunca van a hacer nada por sí mismos. Entonces, como comprenderéis, escalar se vuelve complicado si queremos estar trabajando en ese Internet global, ¿no? Genial, muchas gracias. Bueno, seguimos. Eh, al Product Manager sabéis que es una posición muy, muy, muy exigente en que se le piden cada vez más cosas y por eso hay tan pocos y buenos. ¿No? ¿Por qué? Porque en la fase inicial del producto, en función del tipo de producto de la fase, pues al Product Manager se le pide unas cosas u otras, ¿no? Al principio, quizás se le está pidiendo el crear mínimos viables para demostrar simplemente que la solución o que el, que el producto que queremos está satisfaciendo una necesidad que existe, ¿no? Un poquito más adelante, vale, ya hay cierta atracción y lo que queremos es ver, bueno, ¿pero es toda pasta o no? Bueno, pues estaremos pensando, el Product Manager estará pensando en crear un mínimo viable para ver si realmente el cliente está dispuesto a pagar, ¿no? Y muchas veces, pues directamente eh, en esa situación cuando prácticamente no existe un producto. Pero más adelante, cuando la avanza y otra vez hay cierta atracción, lo que está pidiendo al product manager es, oye, ¿y ¿cómo podemos crecer? Y el crecimiento, el growth, cada vez está yendo más ahí, sobre todo en, en, en startups o en empresas que ya tienen productos que están en el mercado. Me oh, gustaría hacer una pregunta, aquí Patricia, tú tenías una, una pequeña historia con el tema del growth. Y cuéntanos también eso sí, de... Sí, bueno, la evolución de Growth es interesante, ¿no? Es verdad que dependiendo de la compañía en Estados Unidos, puede ser productos, equipos de producto que dentro hay como un área específica de Growth, que es la gente que está más en la parte de iteración. De hecho, la gente de Growth trabaja siempre con eh, gente de datos cuantitativos, es como optimización a tope. O luego hay equipos como en Facebook, que son como el equipo de Growth por excelencia, que es lo que hacen es una unidad independiente del equipo de producto. Pero que en el fondo son equipos de producto... Que son expertos en la optimización. ¿no? Y cuando hablamos de producto, hay gente que les gusta las historias de los growth hackers. Entonces, la historia de growth hacker, de, toda la, de que nosotros vivimos en su momento, no sé si vosotros conocéis cómo empezó a tener mucha atracción PayPal dentro de eBay, antes de que eBay compró PayPal. De repente, eh, eBay empezó a encontrarse un montón de peticiones de los vendedores de la plataforma, porque había muchos compradores que les habían comprado muchas cosas que estaban demandando pagar con Paypal y que no tenían la cámara negra de coger que es esto de Paypal, que es esto de Paypal, nos a nosotros, que nos Paypal, bueno, la realidad es que era un bot, Paypal lo que hizo es programar un bot para que a todos los vendedores de la plataforma compraran, no, no podían comprar y finalizar la transacción porque no tenía Paypal y los vendedores como locos que integráramos Paypal, ¿no? Esto son las historias... Para no, no para no dormir porque funciona que morís no y además con Paypal la pena no pero eh, la gente se fija mucho en estos hacks no la realidad es que de esto cada vez hay menos, las optimizaciones de estilo hay cada vez menos y lo que es Growth es, es, es una disciplina y es, y es una manera de atajar los problemas, ¿no? Pues por ejemplo, el equipo de Growth de Facebook empezó optimizando cómo era la entrada al producto, es decir, y eso pasa en Twitter igual, y eso pasa en Facebook, se dieron cuenta de cuál era ese aha moment, que era, oye, ¿cuál es ese momento en el que el usuario nada más entrar en mi plataforma, entiende cuál es el valor de, de mi producto? Twitter, el ejemplo de Twitter porque Facebook siempre está muy manido. Eh, el ejemplo de Twitter, ¿qué es lo que pasó? Se dieron cuenta que la gente que se enganchaba a la plataforma, nada más entrar, Twitter lo que tenía es... ¡Twitter! Y era modo, bueno, Pero se, se encontraron que la gente que estaba enganchada a Twitter lo que había encontrado súper rápido es a tres personas dentro de su red o de sus contactos a los que les interesaba seguir y a tres instituciones o cosas de contenido que les gustaba. Pues igual que Facebook, eran ocho amigos en una semana, lo que sea. ¿Y qué es lo que hicieron los equipos de Growth? todo esto que ya hacen todas de importar los datos y ayudarte a detectar a tus amigos. Bueno, pues eso es lo que empezaron haciendo. Y lo que hacían era entender cuál es el momento en el que los usuarios decían ¡Uh! ese es el valor de mi producto, adelantarlo todo lo posible desde el principio y empezar a optimizar. De hecho, los equipos, el Dp de Growth de Facebook empezó en eBay de SEO, era súper SEO, era es un crack. Pero empezaron optimizando y cómo podían asegurar que con datos cuantitativos empezaban a rebañar. Y eso es una parte importante de cuando tienes un producto que tienes, eh, que estás empezando, ¿no? Cómo creces. Y luego hay otra parte que os decía antes, ¿no? Eh, el, el distribution fit ¿no? Es decir, oye, ¿cómo distribuyo mi producto? A través de qué palancas para que realmente esto crezca. Porque, bueno, pues en su época Facebook Ads era súper barato y era un hack. Entonces hay que encontrar cuáles son esos canales, incluso aunque sean offline, que realmente te están dando esa, ese, ese crecimiento realmente adecuado a lo que es tu producto y tu propuesta de valor, ¿no? Entonces, muchas veces se olvida que no solamente es product-market-fit, sino es también distribution-market-fit. Genial, pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiere comentar, si nos seguimos. Bueno, me recuerdan por aquí, soy un poco despistado, que tenemos un hashtag para el evento, es Product pues si os animáis con esto de las redes sociales, seguro que alguno ya lo estáis haciendo. Seguimos, seguimos. El, el perfil del Product Manager es muy demandado, es muy exigente. No solo por todo esto, imaginad, ¿no? Tiene que tener distintas perspectivas, conocimiento, hard skills, que llaman, pero además que se le piden muchos soft skills, ¿vale? esas habilidades que tiene que tener. Además, tiene que tener muchas habilidades. Y yo quería hacer una ronda ahora para preguntaros a vosotros, que trabajáis muy, muy pegados a equipos de producto, cuáles son eh, algunas de las habilidades que creéis que eh, soft skills que tiene que tener una persona que está en equipos de producto. Que, eh, vamos a, a poner foco en este caso en el Product Manager, aunque sea desde el punto de vista del Product Designer, quizás os puedes decir qué es lo que tú por tu, por tu relación también con Product managers ves o valoras más en, en soft skills. Y empezamos por aquí, si queréis, ¿vale? Genial. Pablo. Ahora... Sí. Eh, sí, a ver, yo creo que eh, básicamente, le, lo que tú dices, las la soft skills son básicas en un Product Manager. Eh, hay muchas teorías sobre el background técnico ¿no? de un Product Manager, yo la verdad que he tenido compañeros eh, psicólogos en Product Manager buenísimos, ¿vale? Eh, así que realmente no es, no es para nada, en mi opinión, un, un prerequisito puede ayudar muchas veces, ¿vale? Pero yo diría que más que, más que eso, el, el sí que trabajar cerca de equipos técnicos sí que facilita la vida, ¿vale? Porque muchas veces los equipos técnicos pues tienen un lenguaje que, bueno, hay cierta gente la que se, ahí si no pones un muro. Eh, pero yo, realmente como soft skill, eh, yo diría que un Product Manager tiene que ser eh, muy accesible, ¿vale? Que realmente esté abierto, realmente estás en medio de la organización, todo el mundo te mira, todo el mundo tira de ti, eh, eres o, o bien el bueno para todos o el malo para todos y realmente tienes que tienes que ser accesible y tienes que ser un poquito diplomático, diría yo, ¿vale? Eh, diplomático barra asertivo, digamos, ¿vale? Saber un poco decir eh, que no con buena cara y que no te peguen, ¿no? O que no te, se queden con ganas de pegarte. Um, pero bueno, es un poco algo que, se, que realmente se gana con, con, con, el, con el tiempo, ¿vale? Se, se puede aprender. Um, yo creo que es sin, sin duda uno de los principales soft skills que, que debe tener un, un product manager. Genial, ¿qué más? Patricia? Bueno. Evidentemente totalmente de acuerdo Hay una parte importante de saber decir que no Pero también arrastrar al resto del equipo ¿no? Al final tienes que ser un poco el cheerleader del resto Porque al final eres el último responsable De que esto esté lanzado en el momento Y esté bien, entonces es un poco de El decir que no y el cheerleader ¿no? Estás ahí como si tienes que traer el café y los donuts Pues igual, ¿no? al final Eso, eso, eso es importante ¿no? Yo creo que también hay dos cosas más que diría La perseverancia, porque al final pues bueno, Cuando todo sale bien es fenomenal Cuando todo sale mal eres la cara visible de los problemas y hay otra parte que tiene mucho que ver con lo que has dicho tú yo creo que es el, el why ¿no? el por qué, la curiosidad ¿no? y lo que os decía antes del learning agility lo, lo que yo buscaba sobre todo cuando me, monté mi equipo de producto en Vodafone cuando volví a España y me encontré que me traían gente de SEO cuando yo pedía gente de producto y de poco entró en bucle eh, lo que quería era gente con curiosidad y con ganas de aprender sin miedo a lanzarse a la piscina sin miedo a hablar con el de tecnología sin miedo, sin miedo a hablar con la de UX agilidad, aprender continuamente, ¿no? Para mí es, es lo que siempre me estoy buscando. Bueno, añadiendo a lo, a lo que han dicho, yo metería también uh, un sentido del emprendimiento. Tú tienes que ser capaz de tirar un programa en una habitación en blanco, vacía, y tiene que ser capaz de crear en ella, ¿no? Um, relacionado con esto un poco también, se, se hace de urgencia. No podemos caer en, eh, no, bueno, los plazos, tal, no, no. Las cosas tienen que estar allá porque el cliente está ahí y no te va a esperar, ¿no? Tienes que al final acompañar al negocio, tienes que ser ese business partner y tienes que estar con él tal, pero tienes que tener sensación de urgencia. Las cosas tienen que... Si no las arrastras tú y tienes para delante de ellas y, y lo haces con urgencia, alguien va a venir y te va a comer el, el, el cacho de pastel, ¿no? Um, aparte de esto, um, por supuesto, negociación, ser capaz de, de, de comunicarte con la gente, ser capaz de convencer, embaucar, ser capaz de de tocar las piezas adecuadas dentro de la organización para conseguir que la organización vaya a tu favor cuando quieres ejecutar una línea de producto, porque al final, cuando sobre todo cuando las organizaciones crecen, um, quieras que no, va a haber muchos intereses cruzados. Cada Product Manager va a tener su línea de producto a sacar, cada técnico va a tener la suya, el de, el de operación va a tener la suya y tal, y aunque todas apuntan en la misma dirección, y ese es el, el objetivo, muchas veces hay cosas en, en la micro ejecución que se, que se van a trabar. ¿no? Entonces es importante ser capaces de digamos, tocar esas piezas adecuadas de la nación para ponerlas a tu favor siempre, ¿no? Y así, no sé, podría seguir, me podría enrollar media hora con esto, la verdad, pero, pero creo que esos son los tres más, in, más importantes para mí. Queda uno, Irene, que no estás quedando. Sí, ya, ya ¿No, unas cuantas? Pero bueno, para mí es muy importante ser empático. Al final estás en contacto con... con personas completamente distintas todo el día, desde perfiles tecnológicos de negocio, de diseño entonces pues tienes que ser empático porque todos somos personas, puedes tener un mal día puedes tener un buen día y, y ponerte en, la papel, en el papel de la otra persona eh, al final el proceso y el producto yo siempre defiendo que lo hacen las personas, puedes tener una muy buena idea pero un equipo que no esté compaginado y al final el producto no sale adelante y después también hacer mucho escucha activa o sea, es importante matizarlo porque tú puedes escuchar a tus compañeros o escuchar de verdad a tus compañeros entonces, eh, bueno, eso sería lo más importante, después pues también tener visión analítica eh, tomar decisiones basándote siempre en datos dejar un poco de lado la intuición en algunas ocasiones y después eh, también y ya que si no también me enrollo eh, darle mucho la vuelta en la vuelta a las cosas. O sea, ser un poco abogado del diablo. ¿Esto es así? Vale, sí. Y un poco lo que decía ella antes. ¿Por qué? ¿Por qué no de esta manera? ¿Y ¿Por qué no? Que a veces en la compañía puede pensar, o tus compañeros, en plan es que siempre me vas atacando o siempre vas haciendo, diciendo lo contrario. No. O sea, cuanto más hagas ese challenge en, en por qué esto es así, al final salen cosas mucho, mucho mejores. <risa> Yo desde el punto de vista de Product Designer valoro mucho la accesibilidad, o sea, tener si surge cualquier problema y cualquier duda, tener a esa persona disponible para ti, o sea, no en el momento en el instante, pero sí lo antes posible para poder solventar cualquier problema que haya. Y luego también saber crear equipo, porque al final es la persona como que está en el centro de todos los equipos que forman en el producto, pues tecnología, BI, o sea, es la persona que une a todos y creo que es muy importante que sepa crear equipo de la manera que sea y Facilitar la comunicación entre los diferentes departamentos que hay, pues nosotros trabajamos por SPAD, pues entre los BI, los desarrolladores, eh, los QA, los diseñadores, o sea, como que es la persona de unión entre todos y creo que es muy importante que sepa fomentar eso y, y la comunicación entre todos y la disponibilidad para, para todos. Creo que es lo que yo valoro más de, de Product Manager. Por añadir una última, que se me ha pasado, me acordado después, eh, cero perfeccionismo, ¿no? El perfeccionismo es un muy mal aliado porque nos puede hacer justamente perder esa de urgencia y al final crear un mega producto increíble que luego nadie quiere usar o no tiene lo que esperábamos. Genial, muy bien. Bueno, vamos acabando, pero antes lógicamente vamos a tener una segunda ronda de preguntas para vosotros. ¿Quién se anima? ¿Alguna pregunta con todo esto que habéis escuchado? Una pregunta por aquí. Eh, a ver, mi pregunta es, eh, creo que fácil, eh, relacionada con una recomendación de un libro, un blog, un Twitter, algún medio, que vosotros sigáis y que recomendáis eh, relacionado con productos. ¿Escucháis por ahí atrás? ¿Sí? Perfecto. Bueno, es difícil porque yo tengo el Twitter y a todo todos los feedstars, pero yo por ejemplo últimamente lo que estoy viendo, y es muy interesante yo creo que lo tenéis que empezar a investigar son los equipos por ejemplo de Uber o Airbnb, o incluso los VCs americanos, los, los inversores están empezando a incorporar Gente de producto como nosotros, ¿no? los propios inversores se dan cuenta que no solamente vale hacer inversiones desde el punto de vista financiero, sino que tienen gente de producto dentro de sus equipos. Y esa gente de producto escribe blogs súper interesantes. Andrew Chen me parece la pera y ahí está en, eh, Horowitz. Eh, AZ16 o algo así, échale, échale un ojo. Pero también hay otros muchos bicis americanos con gente incorporada, gente de producto y escriben mucho de su experiencia. Y, y, los, de, y los equipos de, ya te digo, de dato, Airbnb, el blog que tienen es para morirse. Échale un ojo. Uno muy bueno que me recomendaron hace un par de años, uh, Inspire de, de Martin Chagan cubre un poco todo lo que es desarrollo del producto, pero por ejemplo dan muy buenas ideas sobre cómo crear la organización y, y ciertas prácticas entre los diferentes uh, squads o, o, o unidades de ejecución que tengas. ¿no? Eh, otro de ellos es Hooked, que no me acuerdo nunca del, del autor, eh, que va sobre cómo... ¿Eh? Pues puede ser, sí. Es <risa> un no tema que he escrito, perdona. En ese libro, por ejemplo, habla de cómo crear productos que generan hábito, ¿no? Cómo entrar en esa, en esa forma de usar el producto o de crear un servicio que puede generar viralidad, que puede generar que la gente, una cosa que no es cotidiana, eh, acabe yendo constantemente a tu producto a ejecutar tareas allí, y además eso luego te lo puedas llevar para conseguir eh, más adquisición por parte de ese cliente a través del word of mouth o otras técnicas. Y yo apoyo el, el de Hooked, eh, buenísimo, eh, y sobre todo para algo tan difícil, para un para bueno, para bueno muchos productos que es como eh, hacer crecer ese el engagement ¿no? de los usuarios y que la retención sea cada vez mejor, es algo bastante complicado de, de conseguir y bueno, y en ese libro, la verdad, que da bastante buenos tips. Um, yo, aparte de eso, bueno, y del libro hay muchísimos, eh, toda la serie de, de, de, de, bueno, de Lean, Lean Startup, Lean Analytics, Lean UX son súper buenos todos, la verdad. Um, pues simplemente hoy hoy en día hay casi, casi quizá una sobre un exceso de información ¿no? Realmente es súper útil con que tengas una cuenta en Medium y leáis unos cuantos artículos de, de producto ¿vale? en su buscador, porque busquéis Product Management o, o Growth o Growth Hacking y ahí encontrar un montón de artículos y ya, ya ellos se encargan de, de tenerte un feed de, de, de, en tu correo de, de diario de, de blogs que descubres que algunos son para borrar y para no leer nunca más y realmente descubres cosas muy interesantes también. Eh, entre ellos, ello, aparte del Airbnb, también Netflix, también tiene uno bastante bueno. Y yo, para hablar de libros, que vosotros ya lo sabéis de memoria, pero uno de mis favoritos es The Lean Product Playbook, de Dan Olsen, eh, ex Google, eh, también muy, muy clarito, toca cuatro o cinco áreas y lo define muy bien, bajando a números, a métricas y demás. Me parece uno, uno de los mejores, además de, por supuesto, estar súper día eh, siguiendo a los BCs y, y Product Manager es un poco de las mejores organizaciones ¿no? Eh, bueno, eh, ¿alguna otra pregunta? Sí, por ahí atrás tenemos lanzamiento de cubo A ver, sí no. Hola eh, Yo quería haceros una pregunta relacionada con las funcionalidades del producto que no se ve, que no son del cliente no sé si me explico. Funcionalidades que están por detrás del producto, que no, que no son dirigidas a cliente, a usuario, que están por detrás. ¿Cómo, cómo hacéis, eh, sobre todo en, en, en el proceso de construcción, cómo priorizáis las cosas que tienen un efecto directo en relación con el usuario final de, aquellos, eh, de aquellas funcionalidades que son más infraestructura y que tardan bastante en que su su conclusión eh, revierta en algo bueno para, para ellos. Es que trabajo en una, en una startup de marketing móvil y llevo los datos. Entonces toda la parte de la analítica de, de datos la llevo Entonces, ¿qué sucede? Que todo lo que tiene que ver eh, relacionado con, por ejemplo, los algoritmos para calcular, imaginaos mi tienda o trabajo, o los algoritmos para calcular eh, qué posiciones te manda el móvil que no eh, que tienes que descartar. Eso no es algo que revierta en funcionalidad del usuario final, sino es algo que tú necesitas para que tu producto esté bien. Entonces siempre hay como una especie de batalla entre la funcionalidad esa que quieres y la que va a quedar súper guay porque lo va a ver el usuario y aquello que tienes que hacer porque como el usuario pincha ahí le va a salir una información de asco. Yo y entiendo tu pain porque lo he visto, ¿no? Para mí hay dos cosas ahí fundamentalmente, ¿no? Eh, yo creo que una parte importante en producto es cómo estás organizando los, estás organizando los equipos, ¿no? entonces, si me voy a una parte, por ejemplo imagínate más de front y más de back eh, hay en equipos donde tienes la parte de front, aunque sean de diferente tipo de usuario, junto, y la parte de back, junto. ¿Qué es lo que pasa? Que la visión en tu end del usuario no está y eso es uno de los mayores problemas que nosotros vemos en compañías que, que estamos viendo ¿no? y yo también lo viví en el pasado pero es que luego además es eh, cómo organizas a los equipos de producto y vuelvo otra vez a la parte de organización para que realmente hagas lo que tú, lo que tú dices, ¿no? es decir, oye, todas estas cosas que son de plan Cómo se hace, ¿no? Yo lo que he visto en las compañías donde yo he trabajado normalmente son equipos independientes que tienen la gente de producto para eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo estuve en una época en el equipo de producto que lo que tocábamos era el algoritmo de búsqueda, es decir, como el algoritmo de búsqueda de Google, pues teníamos un algoritmo de búsqueda en eBay que desde el punto de vista de usuario les daba exactamente igual, pero el orden en el que enseñábamos las cosas desde el punto de vista de negocios puedo asegurar que no era el mismo, ¿no? Entonces, al final lo que tienes que tener son equipos dedicados a estas áreas, dedicados, es verdad que hay un tema luego que viene la parte de priorización. Entonces, al final es cómo están organizados esos equipos de producto y arriba quién es el que ha las decisiones, es fundamental. Porque es verdad que tienes que asignar recursos a esos trops, ¿no? En otras cosas, por ejemplo, si vemos en, en empresas más pequeñitas que no tienen tantos equipos, una de las cosas que vemos en las compañías en las que miramos, es que hay un tema básico de instrumentación que, no es, ¿no? que al final se lanzan las cosas se lanzan un montón y no está bien instrumentado. ¿no? Al final lo que tienes que tener es una disciplina. Es decir, nosotros lo que vemos es que las compañías que tienen la disciplina de que no se lanza absolutamente nada, si no está bien instrumentado, es con para el negocio. Pero eso tiene que venir dentro del mindset de los propios, de los TTOs, de los ceos y no es siempre fácil tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Pero es fundamental que las cosas que se lancen tengan unos criterios mínimos que como organización estéis de acuerdo, ¿no? Y eso, dependiendo del estado de las tazas, es más fácil o no, ¿no? Pero el mindset tiene que estar desde el principio y cómo organizas diferentes equipos dependiendo de cuánto de grandes sean los equipos, ¿no? En ese sentido. Sí, sí muchas gracias. Yo quería comentar también que a veces que en mi caso, como por Doom Manager, también me tenía que priorizar este tipo de cosas. Entonces yo aquí defiendo mucho la comunicación entre el equipo. Si tú tienes reuniones, pues cada dos días todo el equipo, desde la agencia Advanced Analytics, BI, Desarrollo y UX y tienes muy claro qué es lo que quieres priorizar y cuál es el backlog, esa persona que a lo mejor quiere defender el desarrollo de ese algoritmo en concreto entiende que pues puede que no sea prioritario porque a lo mejor el compañero de UX de desarrollo eh, entiende que hay que hacer otra cosa que el usuario final sí va a ver. Entonces eso es un poco, pues, si defiendes la comunicación dentro del equipo, al final todos entienden qué es lo, lo más prioritario y, y lo que no. Yo, en mi opinión, eh, bueno, no conozco exactamente el, el caso, pero eh, hay muchas veces en que el, algo que el usuario no ve tiene un impacto enorme en la organización. Evidentemente, en, en, por ejemplo, en el, en el caso de Fiber tenemos también un algoritmo interno que el usuario no ve para nada. bueno no somos innovadores en eso, algoritmos de recomendación por ejemplo, en el que hay mil variables distintas y cambiar dos o tres variables, aunque sea tan muy difícil de testar también, ¿vale? porque es muy difícil porque al final el orden de, de los productos que ofrece a tus usuarios es distinto y es prácticamente único para cada usuario, es parte de la gracia de, de, del valor de, de, del producto, pero si encuentras la forma de medir cuál es el impacto de esos cambios la respuesta se la tienes tú sola. ¿vale? Uh, si, si puedes encontrar la forma, nosotros, por ejemplo, eh, aunque sean cambios de puro backend, nada de fronten eh, del algoritmo, se, se, se hace un IBTES también. Prácticamente todas las fichas, todas las ideas salen como evites porque es la única forma de realmente aislar. Eh, el, el impacto que tiene ese cambio en producto eh, respecto a las mil variables que impactan que algo venda mejor o peor, como en el caso nuestro de vender experiencia pues puede ser desde el tiempo hasta la, la, la estacionalidad, la época del año, el tener mejor o peor inventario ¿vale? de producto que ofrecer, y al final, aunque parezca que algo no, es, no tiene impacto en el usuario, hasta un simple o bueno, hipercomplejo eh, un cambio de, de, de, de arquitectura y de tech depth, eh, se puede siempre ver desde un punto desde un prima de cuál es el beneficio para el usuario y a lo mejor una mejora en la carga de la web de, de, de un segundo menos te, te sube el conversion rate un 5% claro, al final solamente hay que saber medirlo para saber que todos esos cambios pueden tener más impacto del que, del que inicialmente se cree. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que había otra. Sí, creo que sí. Vale. Muchas gracias. Que, quería preguntaros, por, por vuestra opinión, cómo debería ser la estructura de un departamento de producto. ¿Vale? Porque sé que hay empresas, el Product Manager es el CTO, eh, en Startups casi es el CEO el que es el responsable del producto, y quizás en las que son un poco más grandes, que hay más departamentos, más, más horizontal, más vertical, mejor dicho. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Está más parte de tecnología, parte de marketing, parte de negocio, sin negocio, no es marketing que no lo tengo claro, eh, no sé. ¿Cuál es vuestra opinión más que la realidad? Que sé que la realidad es muy diversa y puede que donde estéis no es lo que os guste. Yo te puedo hablar un poquito de lo que estamos viendo eh, en las compañías con las que trabajamos. os o sea, digo que invirtimos en Series C Series A, Series B y a, ayudamos, pues eso, damos nuestro soporte a ciertos temas, por ejemplo, a otras empresas como Cabify eh, en las que estamos invertidos, ¿no? Las organizaciones son muy diferentes yo lo, lo, lo que sí que he visto es cuando es muy early stage normalmente y de hecho nosotros invertimos en compañías en las que el CEO es algo tiene esa sensibilidad de producto no tienen que ser product managers pero tienen esa sensibilidad de producto eh, y luego es verdad que uno de los, el siguiente paso y uno de los problemas que nosotros vemos más en esas compañías es a medida que crecen es a quién le dejan esa responsabilidad el primer product manager de una compañía para un founder es Tela y ese tiene que ser un perfil muy hombre orquesta porque al final lo que tienes que hacer es absolutamente todo y el siguiente stage complicado que viene es cómo repartes cuando empiezas a creer, a crear el equipo de producto cómo repartes el producto para que realmente y por eso se decía un poquito la parte de organización es importantísimo cómo lo organizas para que realmente todos vayan en la misma dirección ¿no? yo creo que esos son los mayores problemas que nos encontramos en las empresas más pequeñitas ¿no? en las empresas más grandes eh, y yo lo que he visto sobre todo ya te digo en, en, en estados unidos es producto reporta directamente al ceo eh, al igual, igual que el, el equipo de ingeniería están a la, a la par y UX He visto de todo, dentro del producto, fuera del producto, en una misma compañía estaba fuera, estaba dentro, no? Igual pasa con data analytics, ¿no? Yo he estado sobre todo en Estados Unidos en equipos donde UX y Datos estaban dentro de los equipos de producto. Pero igual que las centralizaciones descentralizaciones de las grandes compañías, esto va por barrios, ¿no? Pero sí que es cierto que los equipos son multidisciplinares. Independientemente de que hagas Agile o no Agile, que yo ahí ya no me meto, pero tienes que tener equipos multidisciplinares. La gente de, de, de ingeniería, obvio, la gente de UX, la gente de datos. Y lo que sí que es cierto es que para mí es importante no donde reporten realmente, sino que también se sientan por ejemplo los product designers la gente de datos, que se sientan parte de una organización, ¿no? que, sean, que también ellos definan esa estrategia desde el punto de vista de datos hacia donde quieren ir desde el punto de vista de UX, ¿no? que no se sientan que están a la merced de cada uno de los equipos de productos, sino que haya esos verticales aunque sean jerárquicos o no pero que realmente se sientan parte de, de, de esa definición estratégica de su área de expertise ¿no? que eso es lo que yo he visto que, que realmente funciona también muy bien, que hagan esa parte de comunidad de datos Data Science dentro del equipo, esa comunidad de UX dentro del equipo. Eso es, es importante también tener en cuenta. ¿no? Bueno, en, te voy a contar el, el ejemplo de Spotahome Home. Um, lo que decía antes, no que ya va yo tanto tecnología como producto. Bueno. Yo llegaba a tener, eh, creo que eran 12-13 reports directos, parte de ellos eran product managers, parte de ellos eran los líderes de tecnología, parte de ellos eran los líderes de las funciones de tecnología, ¿no? porque era una matriz en sí misma, ¿no? las funciones de back, front, y luego ya están los techniques de cada unidad de tecnología y tal. ¿no? Eh, eso es Jumanji, te aseguro que no quieres eso y además va a crecer y estás siendo tú un cuello de botella, no, no puedes mantenerlo. ¿no? Cuando decía antes que un consejo que yo habría querido desde el principio es que me hubiesen enfocado y enseñado y no tira por la parte producto, teste este libro, mira cómo lo hacen aquí, ese tipo de cosas que yo eh, me hubiese gustado tener en su momento. Eh, lo que tenemos ahora eh, realmente es una estructura un poco más moderna, tenemos separado producto, tecnología, como, como menciona pues Patricia, pues menciona, eh, reportando directamente al CEO en este caso, con lo cual tienen el mismo peso ¿no? en ese sentido. Eh, por supuesto, tecnología, yo lo estoy enfocando para que tengan muy, muy, muy presente el valor de negocio, no Vale que los tech leads no tengan muy en cuenta los KPIs de negocio y a dónde va la empresa y sepan por qué parte del producto son responsables a nivel técnico. Pero eh, te diré que tenemos eso, una separación, por por ejemplo, por tipos de cliente y entonces una subseparación a segundo nivel y tal, y ahora tienes los squads, ¿no? Una máxima que llegamos es intentar empujar el poder de decisión lo más cerca posible del poder de ejecución, ¿no? Que sean esos squads, esas unidades de producto autónomas, esos equipos multidisciplinares con cuatro, cinco, ocho personas, ¿no? Como dicen en Amazon, creo que es que puedes alimentar ese equipo con dos pizzas, ¿no? Y si dices si una tercera pizza deberías partir el equipo en dos, ¿no? Eh, donde tienes un product manager, tienes un tech lead, tienes un UX o product designer, tienes eh, una serie de ingenieros de diferentes especialidades o, o generalistas, depende del tipo de, de producto que estés haciendo, o mobile, o, ya, eso depende ¿no? en caso concreto. ¿no? Y incluso puedes tener gente de BI dentro de ese squad, o puedes tener a gente, a lo mejor incluso un business developer dentro de ese squad. Depende de la empresa que sea, pues vas a tener que tenerlo más o menos multidisciplinar, o más puro producto y tech, o, o quizá más business. ¿no? Y, y es eso, entonces, esta estructura lo que hemos visto es que el, el, la estructura que hay entre producto y tecnología es un espejo, son las mismas eh, estructuras en los dos lados, los mismos equipos en los dos lados, y lo que hacen es que se intersecan, ¿no? Y, y bueno, pues parece más escalable que desde luego de lo que veníamos, ¿no? Eh, claro, te hablo de, nosotros tenemos un equipo de en torno a 65 personas entre ingeniería, producto, UX y demás, ¿no? Objetivo, pues dentro de un año queremos estar en el doble, en torno a 120, 130 pues tenemos que ver cómo esa altura tiene que enfrentarse a ese desafío para llegar a ese, a ese tamaño. Pero estamos mucho mejor que como estábamos hace, hace un año. Yo te voy a comentar mi experiencia en mi anterior empresa. Yo antes estaba en Fintonic, que es una aplicación móvil, entonces, eh, bueno, éramos unas ocho, son unas 80 personas y yo era Product Manager, tal como comentaba él, de un equipo de unas 12 personas, entre los que se encontraban, pues... Vans Analytics, BI, eh, Front, Back, Java... Entonces, si sí es verdad que la ventaja de trabajar de esa forma es que nosotros éramos como una startup independiente dentro de la startup. Entonces íbamos probando. Llevábamos una época de sprints semanales, después cambiamos a sprints quincenales, hacíamos nuestro propio QA, entonces era un poco... Eh, completamente aparte de, del resto de la empresa. eso lo, La gran ventaja que tiene es que tú puedes llevar tu ritmo de desarrollo, tus funcionalidades y ser independiente, por así decirlo. Y actualmente me encuentro idealista, que somos más de 500 personas y únicamente dos Product Managers en toda la compañía. Entonces el cambio es, es bastante grande y los, el equipo de Product Manager pertenece al equipo de UX, estamos con ellos dentro del mismo, del mismo equipo. Sí que es verdad que es una postura un poco mmm, extraña dentro del UX, porque como siempre hemos comentado, estamos cerca de tecnología y de negocio, pero pertenecemos a UX. Bueno. ¿Quieres comentar muy rápido? No, no, nosotros allí realmente también trabajamos. Tenemos cuatro equipos diferentes y hay un product manager en cada equipo, diseñado los dos en cada equipo, un BI. Son lo que comentaba ella. Somos equipos independientes donde cada uno tiene sus KPAs y sus cosas eh, independientes al resto. Entonces tú eres capaz de medir, de iterar y de hacer como si fueses un pequeño producto dentro de una startup. Y a ver si nos organizamos también. Y yo, de las paneas que he trabajado, me parece de las de las mejores, porque al final tienes mucha autonomía como equipo y es capaz de, de hacer muchas cosas sin tener tanta dependencia del resto de, de equipos. Ya Por ser el último también comentar, eh, como, como ves no hay una respuesta posible. Cada, cada empresa es un mundo y, y cada momento de la empresa es un mundo. ¿vale? En, en, en seis meses puede cambiar eh, la película totalmente. Eh, al final la clave es un poco eso que estábamos comentando, que, que los equipos sean lo más independientes posibles, ¿vale? multidisciplinares, que tengan todos los recursos dentro del, del equipo o squad, llamémoslo como, como queramos, eh, para que para que digamos la máquina no se pare ¿no? y cuanto menos dependencias externas haya, pues, pues mejor funcionará. Eh, y el cómo, en qué punto de doblar, pues si hay un Product Manager tiene que encontrar dos o tres el, el equipo de tecnología empieza a crecer también hay capacidad de organizarse y de crear un tercer squad para esas iniciativas que nunca hay tiempo de hacer eh, pues bueno, al final es, es muy difícil de decir porque hay un hay muchos criterios para tener en cuenta, pero básicamente cuando, cuando, cuando no te dé, de, eh, hablando desde el punto de vista del Product Manager, cuando no te dé la vida para, para, para pensar a nivel estratégico claramente y a, y a darle al equipo lo que demanda de un Product Manager, ¿vale? porque, porque al final si, si el Product Manager es un, como, como decía Brian, si era un cuello de botella, es que realmente hay que cambiar la organización, ¿vale? porque, porque realmente o hay alguien dentro del equipo que toma ese rol de Product Manager y se, y se, y se construye un poco ese Product Manager y varios... Product Owners, vale, que al final es un poco dividir esa responsabilidad y llamarlo de otra forma y hay multitud de roles y en algunas empresas funcionan, ¿vale? Entiendo que en Idealista con 500 personas y dos Product managers tiene que haber mucho de eso, ¿no? A de delegar en otro tipo de roles para al final ejecutar también pues, responsabilidad de Product Manager ¿no? Así que al final, bueno, cada uno que encuentre que encuentre lo que funcione mejor para, para el momento y la empresa en la que esté Muy bien, bueno, pues eh, vamos a ir cerrando una bueno, última pregunta. Es rápida, ¿no? no, no. Súper rápida. Dinos. Son dos cubos, ¿no? ¡Uy, dos preguntas! ¡Rápidas! Dos preguntas muy rápidas. Sí. A <risa> ver si me podéis explicar un poco, quizás sea que no sepa. ¿Hola? Vale. Quizás sea el, el único que no lo sepa de todos los que estamos aquí, pero a ver si me podéis explicar eh, la diferencia entre... Tú estás... Siempre respondiendo desde Product Designer y el resto desde Product Manager. Si me podéis explicar la diferencia un poco entre uno y otro. Y luego, otra para ti, a ver si me podías dar un ejemplo de estos que, que dices que, estás, que invertís en series A, B, que no tengo ni idea de lo que es. Genial, súper rápido te contestamos a esas preguntas. En ti. Nosotros, yo con, con el rol de Product Designer lo que hacemos es, nosotros tenemos como tenemos ocho fases establecidas en la empresa en el proceso de diseño y el Product Designer lo que nos llega es un problema desde el Product Manager es el que nos transmite a nosotros que hay un problema. Entonces, nosotros participamos en la fase de research, entendemos qué pasa en el problema, o sea, de dónde viene, todo lo que hemos comentado antes. Luego pasaríamos una fase, a una fase de diverge, que es como ver qué posibles opciones, teniendo en cuenta todos los stakeholders que están en el problema metidos o que participan, ver posibles soluciones, luego hacemos un design, que decidimos qué solución en el mínimo tiempo, en el mínimo tiempo nos aporta más valor, luego pasaríamos a testeo o prototipo con usuarios y luego ya, una vez que se ha aprobado todo eso, lo que se haría sería lanzar a la tecnología y lo que es la figura del Product Manager está dando soporte a todo, Luego estaría también el tema de una vez que testeas tienes que medir, estarían pendientes también de todas las métricas, por lo menos en donde nosotros, como nosotros hacemos el proceso, pero lo que es la figura de Product Manager está en, todos, en las ocho fases y nosotros lo que son los Product Designer entramos en las cinco primeras, solo de lo que tenemos. entonces eh, el Product Manager tiene que tener la visión de todo y aparte facilitar cada vez que hay un problema o que hay un bloqueo detectarlo y facilitar la mediación entre todos y la solución de ellos y el Product Designer nos sentamos más en lo que es la sol en, en solucionar el problema que hay eh, al menor coste y que, encontrando una solución que aporte mucho valor en el menor tiempo posible. Genial, y el tema de las series... Ah. Irene, quería soportar algo? No, básicamente es lo mismo. O sea, el Producto es que lo ha explicado muy bien. Entra en una fase de, el de todo el proyecto y después el Producto Manager pues da soporte a todo a todo el proyecto en sí. Un poco es pues la persona a la que se acude cuando tienes un problema para que te diga qué es lo que pasa y cómo se soluciona. Hacer los trade-offs. Yo, que siempre hablo de hacer esos trade-offs, pues al final es el que tiene que tomar ciertas decisiones. que A lo mejor no gusta a todo el mundo, ¿no? El tema de las series, y perdonad, eh, el tema de las series depende un poco del estado de una startup, ¿no? Cuando una startup está empezando, está en seed, tiene más o menos un MVP, tiene una idea, tiene algo un poquito más. Las series A son ¿no? más o menos rondas de 5 millones, más o menos. Nosotros, por ejemplo, invertimos una media de un millón y medio de dólares pero dependiendo del tipo de ronda los tickets y lo que se levanta es diferente y tiene que ver dependiendo de en qué estado esté la compañía. Y hay un tema, a medida que las compañías van validando ciertas cosas, pues las rondas van creciendo, ¿no? El MVP, oye, pues el MVP funciona, aquí hay un negocio, pues levanto un poquito más para el siguiente estado, que es decir, oye, voy a lanzar un producto, voy a empezar a tener métricas, voy a empezar a tener cierta escalabilidad, necesito este dinero para llegar a ese siguiente grado de demostración de mi valor y la siguiente ronda, ¿no? Entonces, por ejemplo, las series A más o menos y vuelvo a decir, no es lo mismo una serie europea que una serie americana las americanas son siempre más ladas más grandes ¿no? sería, pues más o menos, a lo mejor puede levantar 10 millones, nuestro ticket es un millón y medio, más o menos series B, como estos señores que han levantado un pastizal unos 40 millones ¿no? más o menos es, eh, on track también, pues los tickets de los Bici son más altos, ¿no? y a medida que van A, B, C, D, E, F, ya te olvidas son mega rondas ¿no? pues así se identifican los BCs pues hay algunos más especializados en early, como nosotros, que SID A, B, y luego hay otros que son pues, las series más, más avanzadas que ya tienen los tickets de, de mucho más dinero, ¿no? Entonces, dependiendo de tu expertise, pues te, te gustan más invertir en, en más early que no más. Es verdad que cuanto más early, más riesgo, pero el upside es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poquito de tu preferencia también y de tu estrategia de inversión bueno, genial, genial explicado. Muchísimas gracias. Ya vamos a cerrar. Simplemente una ronda final para vosotros. Eh, quiero preguntaros, con una palabra, si tuvierais que definir un product hero, ¿vale? Un héroe del producto con una palabra, sea sustantivo, adjetivo o lo que vosotros queráis, con una palabra que es para cada uno de vosotros un product hero. Una palabra. Pasa ronda. Ahora, ahora volvemos. ¿Quién se lanza? Uno para la luz al final del túnel, la luz. Para mí es la luz. La, la luz. Tener luz, genial, qué bonito además. ¿eh? Genial, ¿qué más? Uh, el Moonwalker o el Rockstar, ¿no? ¿Eh? Alguien que realmente todo el mundo mira como, como, un, sí, como una referencia ¿no? y, y, y lo proyecta. Eh, el facilitador de problemas y el que se va a comer todos los marrones. Ah. Esas son muchas palabras. Yo diría valiente. Yo diría empatía, empatía como el usuario. Perfecto. Bueno, pues para nosotros, yo no me voy a decir una palabra. ¿no? <risa> Pero para nosotros el del producto es que el que quiere seguir aprendiendo, eso lo sois vosotros, yo creo que lo somos todos nosotros, muchísimas gracias por venir. Esto no acaba aquí, eh, lo de la comunidad de producto en Madrid está creciendo cada día, esto continúa ahora con unas cañas aquí al lado en el bar que está ahí saliendo a la derecha y luego en la esquina de la izquierda que se llama Magadán. Eh, Cañitas, si queréis venir a tomar unas cañas con nosotros, ahí estaremos. Eh, y continúa muy pronto en otro evento que tenemos junto con nuestros partners, Spotahome y Venture City, el 3 de octubre. Eh, informaros en nuestra web, nuestro Twitter y demás. Viene Katia, que es una mega super crack eh, que trabajó en Growth, en WhatsApp, en Facebook eh, y en alguna otra compañía eh, que trabaja más que es el equipo de Growth de Venture City. Ya estuvo con nosotros. Hace poco hablando de Growth, ahora vienes a hablarnos sobre todo de Engagement. Eh, os animamos a, a uniros y quedan ya muy pocas eh, plazas, aunque lo comunicamos hace dos días porque están pasando muchas cosas de producto. Muchísimas gracias a todos. Patricia, adelante. Claro. Pues gracias por el evento. Aquí la publicidad es fenomenal. Katia es, es, es la persona que lleva, yo llevo producto, Katia lleva growth y está basada en San Francisco. Nos la traemos de vez en cuando, entonces yo creo que es un lujo tenerla aquí, aprovecharlo. Y lo otro es, nosotros vemos muchísimas compañías eh, que necesitan gente de producto. O sea, es, es, es, si hay un skill que ahora mismo necesitan, es producto, ¿no? Entonces, gente que está interesada, con experiencia, un poquito, un poquito más, tal, que quiera eh, tener oportunidades en esta start, que hable, hable con nosotros. Nosotros tenemos muchas compañías que necesitan mucha gente con talento, así que encantados de conoceros y, y de poder hacer ese match si es que llega a ocurrir, ¿no? O sea que, feel free to reach. Por pues muchísimas gracias. Como ha habido novedades de última hora, publicaremos también en Internet las personas los últimos ponentes que se han incorporado para que puedan estar en contacto, ¿vale? Así que nada, gracias. Nos vemos pronto.